Os recuerdo que este es un ciclo de, de conferencias que se llama Tu mochila de destrezas, que empezamos hace ya unas tantas semanas, el día 11 de junio. Comenzamos con los primeros pasos con los socios, después seguimos con la parte de gestión del tiempo, con, con Giuseppe. Eh, hicimos la semana pasada una sesión sobre metodologías Agile, con la gente de SCOC y de Novatec, y hoy vamos a hablar sobre negociación e influencia. Y para eso, pues, me he traído a, al psicólogo más lenguaraz que conocía. No conozco a otro con peor lengua que él, pero con la cabeza más amueblada. Ramón... ¿Eso, eso me está llamando cabezón o qué? ¿Ya empezamos? <risa> Yo todavía no te he dicho nada. Ramón es licenciado en psicología por la Universidad de Granada y es máster en dirección de recursos humanos por la, por la Fundación ESNA. Ha trabajado como psicólogo. En consulta privada, como consultor, como formador en empresa y como docente universitario en psicología de las organizaciones. Desde hace más de una década, además, se dedica a difundir eso de la ciencia y de la psicología, porque sí, la psicología es una ciencia, eh, y a desmentir esos bulos. Y lo leo en... ¡Uy! Lo estoy, lo estoy leyendo precisamente aquí, que es un libro que acaba de publicar y que os recomiendo muchísimo. ¿Por qué creemos en mierda? Comprad mi libro. Así que con esa introducción, eh, Ramón nos va a hablar de la negociación e influencia y si no me equivoco lo vas a partir como en tres partes, una que es la persuasión, que es como persuadir antes de hablar, de abrir el pico siquiera, uh -huh. otra que es la persuasión como tal y luego están las herramientas y manipulaciones, que son las técnicas y las contratácticas. Exactamente. Que, como él dice, nos va a meter un curso de 30 horas en 90 minutos, espero que no, o, <risa> no sobrecargue demasiado y nada, Ramón, bienvenido y muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, gracias a ti por invitarme en primer lugar y gracias a Pablo Caballero, que estará buscándose un café, por, por contar conmigo para participar en esto. Eh, como ha dicho Oscar, yo soy profesor de negociación en un en dos universidades aquí en Barcelona, donde me encuentro en este momento, en el en el grado de la, ¿cómo se llama? la International Business School, perdón, del Instituto Químico de Sarria, de la Universidad Ramón Yul, y eh, en la Escuela de Turismo, Marketing y Logística. Mediterráneo, que pertenece a la Universidad de Girona. Llevo seis años impartiendo esta asignatura y, bueno, pues quiero compartir con vosotros algunas de las cosas que hemos hablado, porque por unas cosas o por otras he acabado estudiando y especializándome bastante en el tema de eh, la influencia, la persuasión, cómo nos venden motos, etcétera. Eh, una cosa que sí quiero pediros es que eh, no os cortéis de abrir el micro eh, y preguntar lo que necesitéis. No quiero hacer un turno de preguntas al uso, quiero que esto sea más una conversación porque, bueno, pues yo soy andaluz y a mí trabajar mucho rato yo me cansa. Entonces, pues sí. de vez en cuando paráis y preguntáis, pues así curréis vosotros también, ¿vale? No he preparado un PowerPoint porque considero que PowerPoint es una herramienta de Satán que sirve nada más que para pudrirte el alma. Así que os he traído dos manuales, dos manuales, dos... ¡Pablito! para que os sirvan de bibliografía. Este es el primero. Se llama, se ve al revés, pero bueno, yo digo el título, se llama Influencia. Es de un psicólogo que se llama Robert Cialdini. Luego os lo dejo en el chat, si queréis, ¿vale? Este es el manual básico sobre psicología de la persuasión. Cialdini luego ha sacado montones de libros para exprimir, la, ordeñar la vaca, pues, Influencia para vendedores, Influencia para maestros, Influencia para eh, trabajadores sociales, sudar de todo ello. Son la misma mierda reciclada. Pero el libro original de Influencia es muy bueno. Y este es el segundo. Eh, en inglés es nunca dividas la diferencia, es un, negociar como si tu vida dependiera de ello. El título es muy flipado porque es muy americano, pero lo ha escrito un señor que se llama Chris Voss, con V, Voss, que ha sido durante mucho tiempo un experto y líder de equipo de negociación del FBI en situaciones pues, como toma de RN, etc. Al margen de la estética flipada americana y de la relación que tiene, el caso es que este señor hace una recopilación muy interesante de la evidencia científica también, además de aportar su propia experiencia, que es interesante. Cuando hablemos de técnicas manipulativas, nos vamos a referir mucho a él. Y luego Cialdini tiene otro libro que no os lo enseño porque lo tengo en el Kindle, y claro, puedo enseñar un Kindle así, porque pues queda como una mierda, que se llama Persuasión, que también vamos a utilizar como referencia. Entonces, con estos tres libros ya tenéis material suficiente para empezar a aprender un montón sobre la psicología de la influencia y de la persuasión. ¿vale? Luego hay mucha más bibliografía, por supuesto, pero para una primera aproximación, esto está bien. Entonces... Vamos a empezar por eh, asegurarnos de que todos estamos en el, mismo, en el mismo tren. ¿Qué es persuadir? ¿Alguien me puede decir qué es persuadir? ¿Qué es influir? ¿Qué es persuadir? Profesor, Dale. Dale. persuadir es, es eh, convencer a otro de que tu punto de vista... ¿es razonable o acertado cuando hay una confrontación de intereses? Eso es muy largo y además es circular. Pero gracias, Pablo. Una cosita. Cuando yo hago una pregunta, en lo de Marta va un poco más acertado, pero no tanto. Cuando yo hago una pregunta, yo no digo nada hasta que no me contesta nadie. Si me tengo que pegar dos ahora, yo voy a cobrar igual. ¿Vale? Lo digo por eso. Cuando yo hago una pregunta, espero una respuesta de alguien. Lo que dice Pablo es circular porque persuadir y convencer son lo mismo. Entonces, claro, ¿cómo persuades a alguien cuando la has convencido? ¿Cómo convence a alguien cuando la has persuadido? Pero fíjate además una cosa que dice Pablo. Dice, convencer a alguien de que de tu punto de vista es aceptable y razonado. ¿Pero eso es suficiente? No siempre. Por ejemplo, cuánto fumáis? Eh, ¿Hay aquí herramienta de levantar la mano como en el Jitsi? ¿O algo así? Bueno, ¿fuma alguien aquí? ¿Alguien fuma? ¿No fumáis? Bueno, chicos, bueno, chicos. Estoy orgulloso de vosotros. Pues la gente que fuma, cuando tú le presentas argumentos de que fumar es muy malo, ellos ven que tus argumentos son razonables y sólidos y lógicos. ¿Y qué hace la gente? Se enciende un piti. ¿Beber alcohol es bueno? No. ¿Cuánto bebemos alcohol? Claro. Y sabemos que beber no es bueno, pero todo el mundo bebe y todo el mundo bebe a veces de más. Todo el mundo a veces se columpia y luego llega a su casa y se jura que no va a beber, a beber nunca más y no. Persuadir a alguien significa modificar su conducta. Cuando tú persuades a alguien, lo que estás haciendo es lograr un cambio de conducta con herramientas verbales. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces... Claro, las herramientas verbales van a ser el centro de este taller. Vamos a explicar qué tipo de argumentos son los más eficaces y los más persuasivos. Sin embargo, también veremos que hay ciertos efectos psicológicos y ciertas condiciones del ambiente que pueden predisponer a la gente a ser persuadida. ¿Vale? Y luego también veremos que hay ciertas estrategias de manipulación que se pueden utilizar para intentar forzar eh, el acuerdo y cómo responder a ella. De acuerdo? en realidad es muy fácil. Os voy a dar cuatro pinceladas porque no da tiempo a mucho más. Lo primero que quiero que entendáis, además, es que con la persuasión, muchas de las respuestas son mecanismos automáticos que explotan lo que los psicólogos llamamos variables disposicionales, que son tendencias innatas en el organismo a emitir unas conductas u otras. Y voy a poner un ejemplo que viene del aprendizaje animal, pero que es muy chulo. ¿De acuerdo? ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez un pavo? ¿Un pavo? Vivo, ¿eh? Vivo. Comérselo o no, vivo. También, vale. Las mamás pavas son muy protectoras con sus crías, muy protectoras. Sin embargo, los psicólogos que estudian la conducta y el aprendizaje animal encontraron que era muy fácil engañar a una pava para que adoptase algo que no era una cría de pavo. Un pollito, vaya. ¿Cómo lo hacían? Pues encontraron que podían hacer que cualquier cosa fuera confundida con una cría de pavo mientras emitiese... ¡Hola, Adrián! ¡Hostia, Adrián! ¡Cuánto tiempo sin verte! Pues mientras este objeto, lo que fuese, emitiese un determinado sonido, una especie de chip, chip, chip, chip, que es el ruido que mal hecho por mi parte, que emiten las crías de pavo, el, la mamá cogería lo que fuese, lo adoptaría y lo cuidaría. O sea, una respuesta innata que dice, cuídame. Y automáticamente la mamá lo hace. Fijaros si es fuerte esto... Que en Estados Unidos hay una especie de lince que es el enemigo natural, el depredador natural de los pavos. Y cuando una mamá pava ve algo que parece un lince, se pone negra, se pone frenética, se pone a picotear, se pone a hacer ruido, se pone a dar por culo, hasta que el lince se va. Pues encontraron que un lince de peluche, que normalmente sería atacado por la pava, si le ponían dentro un reproductor de audio y el reproductor hacía el chip, chip, chip, chip, chip, la mamá pava lo adoptaba y se lo llevaba. Y nosotros decimos, claro, pero es que un pavo es gilipollas, evidentemente. Es que fíjate qué tonta de la polla a la pava, si eres capaz de coger, ponerle una grabación a un lince y que la pava coge y diga, ven aquí bonito, que mamá te va a adoptar. No, los humanos somos igual de gilipollas. Fijaros si somos igual de gilipollas, que por ejemplo, eh, hay una, una cosa que es muy popular en Estados Unidos, aquí no tanto, que son los cupones de descuento. Los cupones de descuento son cupones que tú recortas, los presentas y entonces se te hace un descuento. Se ha encontrado que estos cupones aumentan la conducta de comprar. Sin embargo, también hay investigación hecha por Robert Cialdini que demuestra que los cupones aumentan la conducta de comprar incluso cuando el cupón en realidad no ofrece ningún descuento. O sea, presenta este cupón en la tienda y te cobraremos el producto a su precio normal y la gente se pega de hostias por ir a la tienda a presentar el cupón para pagar su producto a precio normal. ¿Por qué? Porque tenemos... Un hábito automático de cupón, descuento igual, bueno. Pero esto se puede dar al contrario. Hay una cadena de, de joyerías en Badalona para la que estuve haciendo un pequeño trabajo de consultoría y una de las cosas que teníamos era un problema con una línea de productos de, de temporada que eran unas joyitas hechas con turquesas que no se vendían, no se vendían muy bien, que digamos. Y yo usé una estrategia que viene en el libro de Robert Cialdini. Le dije, en vez de ponerlo rebajado, coge el precio, doblalo y pon debajo fin de existencia. Las joyas volaron en dos semanas. O sea, la gente no compraba las joyas a 30, pero las compraba a 60. Y las compraba a 60 además, dándose patada en el culo. ¿Por qué? Por uno de los principios que vamos a ver a continuación, que se llama principio de escasez, que tiene que ver con eh, nuestra tendencia a odiar la idea de perder oportunidades. O sea, que los humanos somos tan sensibles a ciertas estrategias y a ciertas respuestas automáticas como lo son los animales. Porque somos animales, a fin de cuentas. Y yo lo que os voy a explicar en la sesión de hoy es cómo podemos utilizar estas herramientas para ser más persuasivos y cómo eh, podemos defendernos de estas estrategias cuando se usen contra nosotros. Ahora voy a hacer la inevitable eh, el disclaimer eh, inevitable antes de que alguien venga a decirme «Pero Ramón, es que esto es de ser un manipulador hijo de puta». Sí o no. Yo voy a daros un montón de herramientas. Yo voy a explicar de dónde vienen un montón de herramientas. Evidentemente estas herramientas se pueden usar de forma ética o no. Por supuesto yo os invito a que esto lo uséis para ser mejores negociadores, pero para ser mejores negociadores sin engañar al personal, ¿vale? O sea, yo voy a dar un martillo, un destornillador, una herramienta, una llave inglesa, una llave allen y todo esto con la idea de que vosotros eh, lo uséis en vuestra vida cotidiana con un buen propósito, evidentemente. ¿Vale? Pero, y también para que aprendáis a defenderos de estas manipulaciones que nos cuelan todos los días. Sin embargo, seáis conscientes también de que esto se puede usar mal y, por tanto, evidentemente, soy el primero que os pide que hagáis un uso ético de esto que os voy a enseñar. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto que lo, hay ciertas respuestas que son bastante automáticas. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor en una negociación? Pues vamos a empezar a pensar en qué es lo más importante en una negociación, el lenguaje, cómo armamos la petición, cómo planteamos la frase, muchas veces es determinante en cómo eh, va a ser recibida la petición, si va a ser bien recibida o mal recibida. Entonces, voy a cambiar el orden del programa previsto porque luego pensó que sería más interesante. En vez de empezar hablando de persuasión, voy a empezar a hablar primero de los principios de persuasión y luego daremos un paso atrás para ver cómo preparar el terreno. Cuando tú tienes que persuadir a alguien, eh, Robert Cialdini, investigando durante décadas, encontró que había seis principios, seis, que hacían que un argumento fuese especialmente persuasivo o que aumentase las posibilidades de que se recogiera con un stick. Siempre tened en cuenta, siempre tened en cuenta, por favor, que hablamos de aumentar probabilidades. El que os venda un método infalible para persuadir a otras personas miente, porque daros cuenta que cada persona tiene un contexto único, una situación única, y no hay ninguna estrategia que vaya a funcionar con todas las personas en todas las situaciones. Pero estas estrategias aumentan mucho vuestras probabilidades de, eh, de, de, de que os digan que sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por eh, un experimento. Quiero que os imaginéis lo siguiente. Vamos a suponer que, por ejemplo, eh, voy a dar por culo a gente que todavía no había hablado, eh, Paloma, que está ahí, y Luis González, que está ahí, que solo veo los nombres, Vamos a suponer que yo les digo que vengan a hacer un experimento al a mi departamento de psicología, ¿vale? La diferencia está en que Paloma, en realidad, es una compinche mía, ¿vale? No es realmente una estudiante de psicología. Y vamos a suponer que eh, tienen que hacer un test de inteligencia. Yo les explico cómo tienen que hacerlo. Ellos no se conocen, se sientan y lo hacen, ¿vale? Y cuando acaba, Paloma le dice a Luis, oye, eh, Luis, eh, mira, estoy vendiendo eh, tickets de lotería de Navidad para el viaje de fin de carrera. Y queremos irnos a Cuba y estamos vendiéndolo y uh, se venden los tickets a dos do euros el billete. ¿Me compra alguno? ¿Vosotros pensáis que lo comprará? Carlos dice que no, Pablo. Puede ser que sí. Lo normal es que sí, que se compra al menos uno porque el precio es bajo, porque no cuesta nada, en fin. vale Ahora, vamos a suponer que en esta, en esta misma situación Paloma hace una cosa diferente. Justo antes de entrar a, a de empezar la prueba, Paloma sale un momento y vuelve con dos latas de refresco. Y le dice a Luis, mira, toma, porque he ido a sacar una lata y la máquina me ha dado dos. Y deja la Coca-Cola encima de la mesa. ¿Vale? Entonces, nada, ellos hacen su prueba, ta, ta, ta, ta, ta. Y cuando acaba la prueba, Paloma le dice a Luis exactamente lo mismo. Mira, estoy vendiendo tickets para el viaje de fin de carrera, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. pa. ¿Qué pensáis que pasará? Es más probable... ¿Igual o menos probable que Luis compre? Probable. Más. Más. Pero no solo es más probable, es que Luis se va a gastar cinco veces más dinero. La compra promedia de Luis no serán dos euros, serán diez, a cambio de una lata de refresco que vale 50 céntimos. Este es el primer principio, el más potente y el más obvio, de los seis que especifica Cialdini. Se llama principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad dice que es mucho más probable que alguien acepte una petición que hagamos si justo antes nosotros le hemos hecho algún tipo de confesión o favor o lo que sea. ¿Por qué? Porque como animales sociales que somos, los seres humanos tendemos a sentirnos en deuda y tendremos una fuerte tendencia a intentar devolver los favores para demostrar que somos miembros válidos del grupo. ¿Vosotros pensáis una cosa? Imaginad a alguien que recibe favores pero no los devuelve. ¿Qué pensamos de ese tío? Pues pensaremos. Oh, posiblemente, gorrón. Ahí está, que es un hijo de puta. O sea, ¿de qué vas? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendemos a pensar? Que si alguien nos hace un regalo, tenemos que intentar devolverlo, tenemos que intentar corresponder. Pensad también en esta situación. Vamos a suponer que yo a Marta, por su cumpleaños, llego un día y le digo, hola Marta, feliz cumpleaños, y le doy un detallito, una, una, un regalito un detallito poca cosa. Probablemente Marta se sentirá bien, probablemente pues se sentirá agradecida, se sentirá contenta, etcétera Ahora vamos a suponer que en vez de darle un regalito, yo le doy unas llaves de un coche y le digo, mira Marta, ese Maserati que hay fuera es tuyo por tu cumpleaños. ¿Cómo te sentirías, Marta? Puede abrir el micro si ahí. Hola. ¿Cómo te sentirías? Dudaría. dudaría ¿Por qué dudaría? Si yo soy un tío estupendo y te acabo de regalar un Maserati ¿Cuál es el problema? Tiene un cochazo ahí fuera ¿cuál Pero es el problema? un Maserati no se da así, Sin nada a cambio, ¿no? Ajá, fijaros, lo primero que va a pensar es Este tío que quiere Lo segundo que va a pensar es, ¿ahora qué coño hago? ¿Ahora qué claro. coño hago yo? ¿Cómo le devuelvo yo esto? Cuando sea el cumpleaños de Ramón ¿Qué cojones hago? Evidentemente El principio de reciprocidad se basa En esta tendencia que tenemos a intentar Permanecer en buenos términos con la tribu eh, ...dando y recibiendo regalos... ...de un valor comparable... ...normalmente intentamos incluso dar un poquito más... ...por eso en el caso de Paloma y Luis... ...cuando Paloma le da una lata de refresco a Luis... ...pues Luis se siente impulsado a comprar un poco más... ...aunque realmente el valor de la lata... ...no justifica gastarse 10 euros en, en, en lotería... ...fijaros además lo más interesante de todo esto... ...si a Luis no le gusta la Coca-Cola... ...y Luis no abre la lata... ...y Luis no se bebe el refresco... ...el efecto se da igual... ...porque lo que importa no es si la Coca-Cola le gusta a Luis... ...ahora mismo Pablo... Lo que importa es que Luis se siente en deuda con Paloma porque Paloma ha tenido un detalle con él, aunque a lo mejor él no haya disfrutado del detalle. Sí, Pablo. Una pregunta. Esto eh, entronca con algo que siempre me ha llamado la atención, que es eh, la diferencia tan enorme de percepción que hay en función del estatus del que da y del que recibe. ¿Vale? Eh, yo entiendo que este es el principio básico lo que acabo de comentar, que por esto te ofrecen té en los zocos, ¿vale? En la salvativa en data, el dato, lo primero que te sirve el, el, el coste exacto. del té es marginal y te predispone muy positivamente a cualquier otra cosa. Pero, pero no eh... en un zoco, perdona, en un, en un supermercado cuando te ofrecen muestras de, de cosas. ¿Quieres probar bueno. nuestros quesos? Eso se hace porque la gente compra más. Se sí. siente obligada. A condición de que se presenten pocas opciones. Eso es otra, pero bueno. Pero cuando metemos en esto que, que has comentado, eh, que es súper interesante, eh, lo que son relaciones de, de poder o, digamos, o, o niveles diferentes de estatus, de de, del tipo que ¿Eh? sea, vemos que suele haber una apreciación desmedida hacia cualquier gesto mínimo de alguien que esté en un estatus muy superior a ti y, y viceversa. La gente que está en, en un estatus superior suele atender a despreciar de una forma muy patente eh, cosas que, por muy esforzadas o por muy guay que sean, pero si sí vienen de gente de un estatus inferior. Sí. Vale, pero esto, esto que tú dices tiene que ver con un principio que se llama habituación hedónica, eh, que simplemente quiere decir que las cosas enseguida... Sí, habituación hedónica, no me pongas a cara, Carlos, que lo voy a explicar. Vamos a suponer que este es mi móvil nuevo. ¿Qué es lo que hacemos con un móvil nuevo? Pues estás todo el día baballando eh, encima del móvil nuevo. ¡Ay, qué bonito es! ¡Qué rápido va! ¡Qué bien funciona! ¿Qué tal? Te lo pasas por la entrepierna, todo preciso. A los tres meses, el móvil es un móvil y ya está. Pues lo usas y no le echas cuenta. Y al año es esta puta mierda de móvil que va lentísima, que lo voy a tirar, que estoy hasta los cojones de él. Con las parejas también pasa. Los primeros, bueno, no tan extremos, los primeros meses, pues tu pareja pues, caga colonia. Y tú estás en una nube y tu pareja no hace nada mal y sus peos no huelen y esto es fantástico. A los meses, tres, seis, siete, al año, pues tu pareja es una persona normal, con sus virtudes, con sus defectos, aunque la quiere mucho. La habituación hedónica lo que quiere decir es que un estímulo pierde la capacidad de elicitar la misma respuesta cuando se vuelve normal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, una donación, por ejemplo, eh, las controvertidas donaciones de Amancio. Las donaciones de Amancio a, a mucha gente le parecen súper estelares porque son una cantidad de pastas para nosotros, pero claro, en proporción para Amancio es como donar cinco euros. Lo que pasa es que para nosotros es enorme, y viceversa, lo que dice Pablo, cuando una persona de alto estatus contempla un esfuerzo de una persona, lo contempla desde su posición, y claro, desde su posición, porque pues a lo mejor uno de nosotros done 300 euros, pues eso es lo que el tío se gasta en, en, en cubata, en, en una comida. ¿Entiendes? O sea, tú piensas que cada, cada esfuerzo se hace desde la percepción propia. ¿da? Esto es esencial para la negociación. Las negociaciones fracasan cuando no entendemos al otro. Cuando no entendemos al otro, entender al otro es más de la mitad del trabajo de negociar exitosamente. Entonces, claro, la reciprocidad, de hecho, fíjate una cosa, Pablo, la, antes la generosidad en las tribus, en las, en las sociedades pre preindustriales, la, el estatus de un líder, de un, de un noble, de un caudillo, se medía por su capacidad de regalos. Los, los vikingos, por ejemplo, dividían el botín según un sistema, pero luego se esperaba que el capitán de la expedición diese regalo adicional a la gente, y el que no lo hacía era un mierda. ¿Entiendes? Claro, aquí cada uno juega con su percepción particular y por eso las cosas que para ti, o sea, mucha gente dice, ah, es que ha manchado no sé cuántos millones ya, pero es que no sé cuántos millones son una fracción de su fortuna equivalente a que tú dones 20 euros, pavo. O sea, no, no se ha esforzado, pero tú lo miras desde tu perspectiva y tú ves esa pasta y dices, hostia, es que esto es un dineral. He contestado tu pregunta. Eh, sí, yo pensaba, por ejemplo, en cuanto eh, alguien te da un autógrafo, alguien a, a quien tú lo admira, o simplemente te menciona en un tuit porque has comentado algo que eh, para la gente, yo es que soy especialmente poco mito no pero para, para mucha gente eso tiene una importancia, pues no sé, te diría, no sé quién me ha mencionado, no sé qué, no, no. y a lo mejor eh, la, la persona en cuestión se había currado, yo qué sé, o un grabado, o una historia, o un dibujo, o incluso tal que le ha llevado semanas. Eh, eh, y muchas veces eso en, la, en las negociaciones y, y ya yendo un poquito más al grano, vale, cuando la posición de las negociaciones es muy desigual y esto lo vemos mucho en, en startups, cuando eres una startup muerta de hambre y estás <risa> negociando con un empresaco y tal y cual, eh, realmente eh, tú notas eh, de una forma muy patente que el... el mmm, eh, el inicio es muy, muy, muy, muy desigual, ¿no? Y entonces, eh, y esto es, quizá me estoy adelantando un poquito, ¿vale? es A veces resulta complicado, eh, porque es que, claro, estáis hablando desde posiciones de poder y desde mundos totalmente diferentes, ¿no? Y, eh, y esto es muy interesante en tanto cuanto, si puede hijack, puedes puentear un poquito, sí, ¿no? Y a, tanto. A... Y sí, tanto. Sí, es que parte del tema de la negociación exitosa es conseguir siempre presentarte como un igual, y manejar adecuadamente la sensación de poder. Esto es una cosa... Mira, otro libro para vuestra colección. Hay un libro maravilloso de Daniel Pink que se llama Vender es humano, en el que habla muy bien precisamente de que los vendedores más exitosos son aquellos que reducen la separación de poder entre ellos y el cliente. O sea, que consiguen, tanto cuando ellos están por debajo como cuando están por encima, poner al cliente en una situación de igualdad con ellos de cooperación. Porque cuando hay una diferencia de poder muy grande, la cooperación es difícil. Y la falta de cooperación dificulta la negociación. Esto lo hacía un socio mío magistralmente. Era, era un tío que, eh, que tiene una habilidad impresionante de, de eh, tratar con gente con muchísimo dinero y aparentar que lo tiene. Es como un pavo. Se ponía así las plumas, ta ta, ta, ta. empezaba a hablar de todas las empresas en las que había... Que vamos a hablar del tema ¿Cómo? del lenguaje no verbal también. Muy Pero, poco, ¿eh? porque en esto de, hay una de, de, cantidad de, de psicología cosmopolitan de mierda Sí, que, me, sí. que me pone negro. Dice José, ¿qué le puedes regalar a tu jefe sin que desconfíe? Una patada en los huevos, es tu jefe, ¿por qué le vas a regalar nada? Te está explotando, tío. ¿Qué, ¿Qué le vas a regalar? No hay broma. A ver, eh, en general, eh, eh, lo que dice Cialdini, y ya cerramos este principio, lo que dice Cialdini es que, en primer lugar, la concesión es algo que se tiene que hacer poco antes de la petición. Si dejamos pasar mucho tiempo, no sirve. ¿Por qué? Porque la otra persona o bien se ha olvidado, o bien tiene tiempo ya de racionalizar y decir, ¡ay, amigo, es que esto igual... Eh, no era para tanto. O sea, para que el efecto funcione tiene que ser muy seguido, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en el caso del experimento de Paloma y Luis, se le, Paloma le da la lata, hacen una, una batería de test que dura aproximadamente 45 minutos una hora y le pide a continuación. Esa es más o menos la duración buena. Segundo, el valor del regalo, de la concesión tiene que ser aparentemente modesto. O sea, no debería parecer que a ti te cuesta mucho hacer ese regalo. Debe ser algo que parezca un eh, detalle que no te supone un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, cuando decíamos antes, pues en el cumpleaños de Marta, si yo a Marta le regalo yo qué sé, un libro, pues probablemente Marta lo recibirá con agrado, porque no percibirá que yo he tenido que hacer un esfuerzo muy grande. Si a continuación le pido un pequeño favor, posiblemente se siente inclinado a decirme que sí. si le regalo un deportivo, pues probablemente desconfiará. ¿Por qué? Porque dirá, ¿para qué haces este esfuerzo? ¿Vale? Así que, ¿qué sacamos de esto para las negociaciones? Muy importante. Cuando preparéis una negociación, cuando estéis pensando en vuestra estrategia, pensad qué cosas puedo yo ofrecer que no me supongan ningún trabajo. Pensad en qué puede querer el otro y cuáles de esas cosas le podéis dar de entrada. De forma que abráis con una concesión, que empecéis con una concesión. Mira, puedo ofrecerte esto. O mira, yo sé que esto es importante para ti, así que para adelantar la negociación, me parece muy bien esto que tú pides, yo te lo, te lo concedo y seguimos adelante. Esto os va a colocar en una posición de superioridad de cara a la negociación, muy, muy, muy potente y muy útil. ¿Alguna pregunta sobre el principio de, de, de reciprocidad? Eh, ah, perdón. Eh, dice Marta, esto es importante a la hora de contactar con otras personas en LinkedIn para hacer networking de calidad. Yo no sé qué es networking de calidad. Yo no puedo dar consejos sobre networking porque yo lo hago todo mal en redes sociales. Yo lo hago todo fatal y no doy consejos. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me pone los cojones como sandías negra es el pavo que te contacta, te pide agregar en LinkedIn. Y yo en LinkedIn soy muy fácil, yo soy muy barata. Yo le digo que sí a todo el mundo. Yo tengo contactos de la India que dices, ¿tú ya eres? que me estás contactando? Bueno, y, y lo agrego. Pero me jode mucho cuando alguien me agrega el LinkedIn y a continuación dice «Eh, Ramón, te quiero invitar a nuestro fantástico curso online, no sé qué». Eso me toca los huevos. Me toca mucho los huevos. Porque deja muy claro que a ti, en realidad, mi, mi amistad te interesa siete camiones de polla. Que tú lo que quieres hacer es vender. Entonces, eso se tiene que evitar. Es mucho más útil en general. Y esa es la razón, Marta, por la que funciona muy bien, por ejemplo, tener un blog profesional, ofrecer de forma abierta contenido que tú consideres que pueda ser útil porque ya la gente siente que está en deuda contigo precisamente por, eh, por ofrecer ese contenido de forma gratuita y de forma libre, ¿vale? Entonces, ese es el primer principio. ¿Hay alguna pregunta adicional que queráis hacer sobre esto? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Perdona si voy muy a cholón, pero es que si no es que no me da la vida en eh, 90 minutos. Vale, vamos a pasar al segundo principio, que es marketing de contenido. Exactamente, Carlos. Pero es que el mejor marketing que hay es eh, el, el, el ser interesante de forma abierta. Esa es la razón por la que bueno, pues por la que yo tengo un blog y cuento mis poco las conferencias ahí. Y muchas veces, pues yo qué sé, voy a dar charlas y la divulgación es una cosa muy miserable. No se gana dinero con ello. O sea, yo lo hago porque me encanta y porque me gusta la de psicología y porque además luego muchas veces se si te aproxima gente que te ha visto. Pero en realidad, si fuera por la pasta directa, yo no haría divulgación porque eso es un currazo. Bueno, lo hago por las farras, para qué nos vamos a engañar, Creo que Oscar lo sabe. Entonces. Segundo principio, ¿vale? Segundo principio que es más sutil, pero es igualmente potente. El segundo principio es el de consistencia. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es complicadito, así que mmm, seguidme con atención y preguntad lo que necesitáis. El principio de consistencia dice que es mucho más probable que una persona acceda a una petición si esa petición es consistente con la imagen de sí mismo que tiene esa persona. Ese típico argumento de, si a ti te gusta X... Entonces te interesará comprar y es el principio de consistencia en acción. ¿Cómo podemos utilizar esto en una negociación? Pues hay un principio muy antiguo en psicología social que es la técnica del pie en la puerta. La técnica del pie en la puerta tiene dos componentes, ¿vale? Y os lo voy a explicar, fue descrita por un psicólogo llamado Gordon Alport. Y era lo que usaban los vendedores de domicilio. Ya los vendedores de domicilio son una especie de extinción, pero vosotros sabéis que en los años 40, 50, 60, era un negocio enorme de gente que iba pues, vendiendo cosméticos vendiendo, eh, ¿qué te digo yo?, eh, aspiradoras y cosas así. El pie en la puerta dice lo siguiente. Es mejor empezar pidiendo una cosita pequeña, que te vayan a decir que sí seguro. ¿Por qué? Porque luego a continuación pides una cosita un poquito más grande. Como la persona previamente te ha dicho que sí, en el momento en el que alguien accede a darte algo, su percepción de sí mismo cambia y se convierte en yo soy una persona que ayuda a esta otra persona. Esto también se llama efecto Benjamin Franklin, ¿vale? El, el, si quieres caerle bien a alguien, pídele que te haga un favor y si te lo hace, su, tu imagen mejorará. Porque, claro, vosotros pensáis que hay que mantener la consistencia. Si yo le he hecho un favor a este tío, este tío tiene que ser buena gente, porque yo no le voy a hacer un favor al primer gilipollas que venga, evidentemente. Yo soy una persona inteligente y con discernimiento. Así que lo que hacía Alpor, lo que ilustraba Alpor, era el típico vendedor que llega y dice: Hola, buenas, hace un calor. ¿Me podría usted dar un vaso de agua, por favor? Te dan el vaso de agua. Ay, qué amable es usted. Eh, ¿Podría pasar un momento a.? ¿A refugiarme del sol? La señora dice que sí. Es que Pensás que en este contexto normalmente era nada más de casa, ¿vale? Ya sé que el ejemplo hoy día no es el, el más aplicable. Entonces, ya una vez que te han dado un vaso de agua, una vez que te han dejado entrar un momento en casa, te, te hace cuatro piropos a la casa, qué bien la tiene usted. Oiga, es mucho trabajo mantener la casa así de bien. La señora, fijaros que son demandas gradualmente mayores. La señora cede a compartir algo de información. Sí, pues me tengo que pegar, claro, además... Evidentemente, todo el mundo curra mucho. Tú Cuando le preguntas a alguien si tiene mucho trabajo, nadie te dice, pues yo me paso el día tocándome los huevos. Todo el mundo dice, yo curro como una bestia. Evidentemente. La señora te dice que sí. Y entonces el vendedor entra y dice, pues si usted es una persona tan preocupada por su casa, seguro que le interesará una manera de mantener su casa eh, eh, más ordenada y más limpia sin tener que trabajar tanto. Y entonces te saca el catálogo de aspiradora. Esto es el principio de consistencia en acción. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual sentimos tanta animadversión, a firmar cosas. Porque una vez que hemos firmado algo, nos sentimos psicológicamente impulsados a mantener la consistencia con nuestra conducta previa. O sea, si tú consigues conectar tu petición con la conducta previa de la persona, de forma que decirte que sí sea consistente con esa conducta previa, tienes ganado muchísimo para que la persona te diga que sí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, veo, veo algunos pulgares levantados, lo tomaré como un sí. Fijaros que esto es muy sutil, es muy engañoso. Eh, Cialdini cuenta un ejemplo que me parece maravilloso de cómo eh, en su casa vino una persona a hacer una encuesta y como era una chica, eh, hacía mucho calor y tal, la dejó pasar, le ofreció el vaso de agua, etc. Entonces le empezó a hacer una serie de preguntas sobre su hábitos de ocio. Y Cialdini reconoce, también a mí me gusta mucho Cialdini porque además en la introducción de, del libro de influencia reconoce que él se metió a estudiar la psicología de la influencia porque él es un cipote y le venden todo y tiene la casa llena de mierdas que no se quería comprar, pero que le vendieron y tal. Y él llegó un momento en el que dijo, ¿por qué soy tan gilipollas? Y se puso a investigar esto. A mí me, me cae muy bien este señor. El caso es que este hombre empezó a contestar preguntas y, la, y además él reconoce que como quería impresionar a la chica, pues empezaba a decir que sí, que claro, que él iba al teatro, a la ópera, que le gustaba salir a cenar, no sé qué. Y la chica, cuando acabó de hacerle las preguntas, recopiló la respuesta de Fialdini. Y le dijo, pues si usted es una persona a la que le gusta ir al teatro, le gusta salir a cenar a restaurantes, hace usted deporte, no sé qué, estará usted interesado en esta tarjeta que le ofrece descuento, en no sé qué, no sé cuánto, y si al día inicio que estuvo a punto de decir que sí. Simplemente porque tenía que, que ser consistente con su imagen previa. Fijaros que esto es lo que muchas veces también funciona cuando usamos la culpabilidad. El tema de, si tú me quisieras, harías X. Eso es el principio de consistencia en acción. Es el decir, si tu conducta previa es tal, tú tienes que hacer pascual. Y nos sentimos impulsados porque no queremos ser inconsistentes. Queremos mantener siempre una imagen de nosotros mismos como que somos coherentes. ¿De acuerdo? Fijaros que esto es mucho más sutil. El principio de reciprocidad es fácil verlo venir, porque a fin de cuentas te están dando algo. El principio de consistencia es mucho menos, porque lo que está es apelando a cómo tú te ves. Y es mucho más fácil engañarte. Sobre todo además cuando se presenta de una forma eh, halagüeña o de una forma eh, simpática. Entonces... ¿Cómo podemos usar esto en una negociación? Si nosotros enmarcamos nuestros argumento de forma que se alinean con la conducta del otro bando, por ejemplo, una persona que esté eh, eh, implicada en la innovación, hacérselo notar. Usted como alguien interesado en la innovación, usted como alguien que ha invertido muchísimo en ID, usted como alguien que es puntero en este campo, usted como... Es mucho más probable que la persona se sienta motivada a decir que sí. O al menos a prestar atención. ¿De acuerdo? Vale, ya llevamos dos. Vamos a poner el tercero. El tercero es el principio de simpatía, en inglés sympathy, aunque se puede traducir como similitud. Este principio es eh, también mucho más sutil de lo que parece. El principio de simpatía o similitud dice que es mucho más probable que seamos persuadidos por alguien que se nos parece. Pero similitud es un concepto psicológicamente muy amplio. Similitud no quiere decir solo que a lo mejor, pues yo que sé, Carlos tiene el pelo moreno igual que yo. No, pues ya está, aunque él tiene mucho más pelo, ¿dónde va a parar? Eh, no quiere decir solo eso oh, Quiere decir, por ejemplo, una chuminada. Imaginad que estéis en una ciudad extranjera haciendo turismo, ¿vale? Y entonces, de repente, escucháis a un grupo de gente... Supongo que la mayoría sois de Granada, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, no, tú, Adrián, no, ya lo sé, no. Bueno, pues imaginad que escucháis a gente con acento de vuestra tierra. ¿Cómo os sentís? Que alguien abra el micro y conteste. ¿Cómo os sentís cuando vais por una ciudad extranjera y escucháis a alguien con acento de vuestra tierra hablando? Yo literalmente le hablo. Tú te vas y le hablas, efectivamente. Sentimos... Eh, conexión, sentimos cercanía, sent es una emoción positiva. Si nosotros podemos de demostrar a la otra persona, al otro bando, que somos similares a ellos o que compartimos algo con ellos, va a ser mucho más probable que podamos persuadirles. Porque como seres tribales que somos, es mucho más probable que nos persuada alguien de nuestra tribu, pero claro, nuestra tribu es un concepto muy amplio, nuestra tribu puede ser, por ejemplo, que seáis fan del mismo grupo de música o del mismo equipo de fútbol. Eh, yo recuerdo eh, un caso, eh, entrar, una cosa que yo siempre hago cuando voy a hacer alguna venta, aunque ahora estoy más retirado de la consultoría, pero cuando yo trabajaba a tiempo completo como consultor y visitaba a muchísimos clientes, una cosa que yo siempre hacía era eh, pararme un segundo al entrar en el despacho del cliente, porque normalmente en consultoría eres tú el que va a ver al cliente, y mirar con mucha atención a ver si veía algo que yo tuviera en común con ese cliente. Por ejemplo, fotos de niños. Yo tengo niñas. En una ocasión, que recuerdo muy claramente, el cliente tenía una foto suya pues, con un nuevo pleno. Y yo le pregunto, oye, ¿tú buceas? Sí, "Ay, pues yo tengo el Paddy, ay, pues yo tengo el Advance. ¿Y dónde has buceado? Pues yo buceo aquí, pues yo buceo allá. Solo eso creó una cercanía, lo que los psicólogos llamamos rapport, una conexión entre, entre él y yo que facilitó muchísimo el proceso de eh, hacerle la venta. Buscad siempre cosas que tengáis en común con el otro y hacedlas explícitas verbalmente. Esa frase de estamos los dos en el mismo barco, los dos tenemos los mismos intereses, es algo que tendréis que decir frecuentemente. Meter en la cabeza del cliente la idea de que en realidad pertenecéis a la misma tribu porque eso acentúa la relación entre vosotros y más todavía si encima hay un tercero, un exogrupo eh, contra el que os podéis aliar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy tribales y cuando alguien se parece a nosotros, nos recuerda a nosotros en algo, entonces, nos sentimos muy, muy impulsados a eh, hacerle caso, a prestarle atención, ¿de acuerdo? De hecho, esta es la razón por la que, por ejemplo, eh, decimos cosas por, como, por ejemplo, mmm, hemos ganado cuando gana nuestro equipo de fútbol, pero tú no has ganado nada. Lo que estás haciendo es bañarte en la gloria del grupo. Lo que estás haciendo es participar de la gloria del grupo. Cuando tú vas a un concierto, el ambiente que hay en un concierto es un ambiente muy especial, pero tú sientes además una cercanía muy grande con la gente que está a tu alrededor. Yo soy el fan de Queen, más fan que existe. Y Queen con, con Steve Rogers fueron a Madrid hace muchos años a dar un concierto y yo por supuesto fui a verlos porque yo nunca pude ver a Queen cuando estaba Freddie Mercury. Y yo recuerdo estar abrazado a un tío de Jaén, que yo no conocía, llorando los dos cuando estaban tocando son baritulados, to los dos llorando a lágrima viva Yo no sé quién cojones era ese tío, estábamos allí los dos abrazados llorando porque los dos éramos fan de Queen y yo quería mucho a ese tío en ese momento y no me acuerdo de cómo cojones se llama. Eso es el principio de simpatía en acción, ¿de acuerdo? En ese momento, probablemente, él me podría haber vendido alguna cosa o yo se la podría haber vendido a él. Buscad siempre puntos en común con vuestro cliente, cosas que compartáis, habéis ido al mismo colegio, soy del mismo barrio, eh, os gustan las mismas series, el mismo equipo de fútbol, hobbies, eh, lo que sea. Incluso los conocidos en común sirven. Esa es una de las razones la, por las cuales las referencias funcionan tan bien. Cuando tú le dices a alguien, oye, yo conozco a esta persona que tú también conoces, lo que estás haciendo es crear una idea de tribu. Lo que estás haciendo es crear la idea de que tenemos en común mucho porque tenemos conocidos y amigos en común. Los competidores también. De hecho, funciona mucho mejor cuando, eh, para caerle bien a alguien, funciona mucho mejor cuando los dos odiáis una misma cosa que cuando los dos gusta una misma cosa, porque el odio une mucho más, que lo sepáis. ¿vale? ¿Dudas con este principio? Porque sé que voy rapidísimo, seguro que, que alguna pregunta tenéis. Dime, Juan, adelante, Pablo. ¿Hay, hay culturas en las que esto parece, parece que funciona un poquito al revés. Por ejemplo, eh, los rusos se esquivan entre sí cuando están fuera de Rusia. Eh, ¿Tiene alguna lógica eso? Primera noticia que tengo de que los rusos hagan eso. Yo sí conozco a algunos españoles que cuando están fuera por ahí y oyen a otros españoles se apartan pues porque hay rasgos de nuestra cultura que no les gustan, como el hecho de que somos ruidosos o lo que sea. Y a ver, a mí también me ha pasado. Yo estaba en Londres hace unos cuantos años de, de turismo y había un grupo de sevillanos y había uno diciendo esto, el Big Ben y Westminster y tal, esto al lado de la Giralda esto no es nadie, diciendo, madre mía, el amor, hermoso, cállate ya y tira tal támese. Y, y, y yo callado sin decir nada en castellano para que no me oyese, pero era por ese grupo en concreto. No tenía ni idea de los, los rusos. La verdad es que es bastante sorprendente. Normalmente tendemos a sentir interés y afiliación por la gente que se, nos, que se nos parece. claro, la cultura, sobre todo cuando estamos en un entorno extraño, es una de las cosas más básicas que nos unen. Bueno, pero no sabía eso de los rusos, lo voy a investigar, no tenía ni idea. Ahora, cuarto principio. Hemos visto hacer una concesión inicial. Hemos visto ligar nuestra propuesta con la conducta de previa. Del, del otro, para que sea consistente con ella, de forma que se siente impulsado a hacerlo. Tercero, buscar puntos en común con eh, el otro. El cuarto principio es clarísimo, clásico, y que lo vais a reconocer enseguida, que es el principio de prueba social. El principio de prueba social simplemente dice que si podemos presentar nuestra propuesta como algo que mucha gente está haciendo, es mucho más probable que esa propuesta sea aceptada, porque tendemos a intentar hacer lo que hace el resto del grupo. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo clásico, ¿no? Eh, cuando tú anuncias, por ejemplo, un, un disco de un artista o un libro de un escritor, ¿cuál suele ser el eslogan que se emplea? BC. X y millones vendidos, el más leído, BCL. no sé cuántas descargas, el juego, el que está de moda, etcétera. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que donde hay mucha gente es donde hay que estar. De hecho, joder, clásico, sales de farra, sales de marcha, vas a tomarte algo, hay dos bares... Uno está hasta la bandera, está hasta la bola, la cola le da la vuelta a la manzana. El otro está medio vacío, se ven las mesas ahí desocupadas, parece que está tranquilo y tal. ¿Dónde quieren meterte? Pues la mayoría de la gente quiere meterse donde está más gente. ¿Por qué? Porque eh, Por nuestro carácter de animales sociales. De hecho, esto a veces puede tener consecuencias eh, negativas, como por ejemplo el famoso eh, efecto del espectador, el bystander effect. No sé si vosotros habéis oído hablar de la historia de Kitty Genovese, esta mujer a la que se supone que mataron eh, en su portal y todos los vecinos estaban viendo y nadie llamó a la policía. ¿Conocéis esa, esa historia? Esa historia está bajo cierta duda porque parece que el efecto luego resultó no ser tan fuerte como quería. Pero sí hay bastante investigación que demuestra que en ciertas situaciones de tensión, por ejemplo, ante un atraco o ante un, eh, una persona sufriendo un infarto o algo por el estilo, muchas veces la gente alrededor parece quedarse paralizada sin hacer nada. ¿Por qué pasan estas cosas? Por el efecto de prueba social. Cuando estamos en una situación incierta, miramos a nuestro alrededor para ver qué es lo que hacen los demás. Y si todo el mundo está mirando a ver qué es lo que hacen los demás, entonces nadie actúa, porque muchas veces nadie quiere ser el que haga el ridículo, el que se equivoque, dando la nota. La prueba social, por ejemplo, influye en cómo nos comportamos. Si salís con vuestros amigos, fijaros que la mayoría vestís parecido. La mayoría de gente viste como sus amigos. La mayoría de gente habla como sus amigos. Eso es el principio de prueba social. Entonces, si tú en una negociación, cuando tú pides algo, eres capaz de argumentarlo diciendo que otra mucha gente lo está haciendo, entonces tú ganas un montón de peso porque nuestro primer impulso es intentar seguir lo que hace la mayoría del grupo, aunque sea tirarse por un puente. O sea, eso que nos decían nuestras madres, ¿no? De si te tiras por, tus amigos se tiran por un puente, te tiras tú también. Sí, mamá, sí, exacto. Y la culpa la tiene el principio de prueba social. Por eso nos tiramos por un puente. ¿De acuerdo? La cosa es ser capaz de ir entrelazando estos argumentos en nuestro discurso de forma que vayamos presionando de forma más sutil al, al otro para que vaya viendo que nuestra posición es más deseable. Y el, y el principio de prueba social puede parecer muy ingenuo, pero es muy potente. Es muy difícil ir en contra del grupo. Otro ejemplo, chorra. A mí me gustan mucho los kills, las faldas escocesas. ¿vale? Son súper cómodas y en verano ya ni os cuento. Pero no tengo dos. Chulísimos, que me encantan, pero no los llevo tanto como querría porque reconozco que muchas veces, si me los pongo, me siento incómodo porque salgo a la calle y voy dando la nota. Pero si yo estuviera, por ejemplo, en Edimburgo, ¿creéis que me costaría lo mismo? No. ¿Por qué? Porque había mucha más gente con ese tipo de, de indumentaria por la calle. Es lo mismo que si vas a una reunión y te dicen que es, que es eh, informal y tú apareces por allí en vaquero y en camiseta y va todo el mundo puesto con traje y corbata. ¿Cómo te sientes? No nos gusta llevar la contraria al grupo, no nos gusta distanciarnos del grupo, nos cuesta mucho trabajo. Cuando negociemos, podemos dar mucho peso a nuestras peticiones si estamos pidiendo algo que otra gente está haciendo. Aquí también entran, por ejemplo, aunque esto se mezcla con el siguiente principio, las referencias de otros clientes con los que hemos trabajado, que ahora esto liga muy bien con el siguiente principio. Pero antes de nada, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo se está entendiendo? Ok. Recordad, por favor, que podéis abrir el micro en cualquier momento y cortarme, ¿eh? Vale. El quinto principio es el principio de autoridad. El principio de autoridad simplemente dice que es mucho más probable que tu petición sea escuchada si tú eres una autoridad en el tema o si tienes una autoridad que te respalde. Esto es sutil. A ver, ¿a qué me refiero? Hay varios tipos de autoridad. Una forma de autoridad, evidentemente, es la autoridad jerárquica. Si yo me voy a Carlos y le digo, Carlos, tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque el jefe ha dicho que lo tienes que hacer, pues es una forma de autoridad, ¿vale? La autoridad jerárquica es una forma de autoridad. Pero a menudo, otras fuentes de autoridad pueden ser, por ejemplo, la fama. Hay un caso clásico que me, que me gusta mucho usarlo como ejemplo, que es eh, un anuncio de Renault que se hizo, pues eran carteles típicos, estos carteles grandes que se ponen en las carreteras, que mostraba Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1, que estaba al lado de un coche Renault, pues un utilitario normal de los que vendía Renault. No, no entiendo nada de coche, así que seguramente no me pidáis el modelo porque lo diría todo mal, no entiendo absolutamente nada de coche y no me interesa. Era un Renault, ¿vale? Y el tío está allí vestido de piloto de Fórmula 1, así, al lado del Renault. ¿Por qué hacemos esto? Parémonos a pensar. En primer lugar, ¿por qué está Fernando Alonso ahí? Por imagen, reconocimiento. Porque le pagan, pero está ahí porque le pagan, Adrián, quiero decir. Él, él no está Su motivación él, digamos... es el dinero, <risas> no Exacto. que le guste Renault. Claro, o sea, él le gusta Renault y mañana le gusta Opel y pasado mañana le gusta BMW y pasado mañana la, la churrería de mi, de, de mi tía. O sea, da igual. Pero lo ponen allí, ¿por qué? Porque Fernando Alonso está asociado con ser una autoridad en una cosa que está relacionada con la conducción. Fijaros que en realidad no es racional. ¿Qué lógica tiene el pensar que porque un tío conduzca un coche muy específico, con un coche de Fórmula 1, en unas condiciones muy específicas, eso tiene nada que ver con conducir un coche por ciudad? No tiene nada que ver, en realidad. Pero y ya pasa. tiene ese aire de autoridad, porque es famoso. Y como es famoso... Nosotros nos sentimos impulsados a seguir lo que él dice. Pero fijaros si es potente este efecto. Voy a poner un ejemplo que os voy a quedar loco. ¿Habéis visto la serie Doctor House? Sí, ¿verdad? Vale, es una serie muy conocida. Bueno, hace unos cuantos años, cuando la serie estaba en todo su apogeo, eh, una marca de café orgánico, ecológico, sostenible, natural, de mis cojones, vinagre con sangre de unicornio mezcla, eh, hizo una campaña publicitaria para vender los beneficios para la salud de su café. Toma este café que es bueno, no como el café normal que no es bueno. Vale. Y contrataron a Hugh Laurie, al actor que hace Doctor House, para que hiciera el spot. Pues nada, el tío hizo su anuncio en el que pues, salía pues, con su astón haciendo hola soy el Doctor House y este es el café que yo me tomo porque es la polla de bueno y es cojonudo y es básicamente. De acuerdo. Las ventas de ese café se triplicaron en los seis meses siguientes. Ahora quiero que os paréis a razonar. Es un doctor imaginario. Es un actor que está siendo pagado para anunciar un café representando a un doctor que no existe, diciendo que este café es más sano. Y aún así todos nos sentimos impulsados a comprar ese café porque lo recomienda el doctor House, que no existe. Es como si viene papá Pitufo a venderte el café, pero si papá Pitufo es una figura de autoridad, entonces tú te sientes impulsado a seguir ese, ese, ese, esa instrucción porque somos terriblemente susceptibles a la autoridad. Y esto está demostrado en experimentos clásicos como el experimento de Milgram, del que muchos habréis oído hablar. Un experimento en el que eh, se pretendía que se estaba haciendo un experimento sobre memoria y aprendizaje. Eh, había un compinche que fingía ser un sujeto experimental y el verdadero sujeto experimental tenía que hacerle unas preguntas y si el compinche daba malas respuestas, le tenía que dar descarga eléctrica. Las descargas eléctricas tenían que ser de intensidad cada vez mayor hasta llegar al punto de ser peligrosas, se supone, para la vida. El caso es que dos tercios, dos tercios, dos de cada tres de los participantes llegaron al nivel de dar descargas mortales simplemente porque un tío con una bata blanca les pedía que, por favor, continúen con el experimento. Cada vez que uno de los sujetos experimentales dice, bueno, es que nos estamos columpiando, que igual vamos a matar a este tío porque que está retorciéndose, que dice que tiene problemas de corazón. Todo mentira, por supuesto. Aparecía Milgram con su bata blanca y le decía por favor, continúa con el experimento. No le daba órdenes, no le intimidaba, no le amenazaba, no le exigía, solo le por favor. La bata blanca, simplemente eso, bastaba para que automáticamente hiciéramos clic. Y en un gran porcentaje de casos, esas personas llegaban a dar descargas potencialmente mortales. ¿Cómo usamos esto en una negociación? Aquí es donde entraba lo que os decía antes de la referencia. Si tú has trabajado con clientes muy buenos o has estado trabajando en, con, con gente muy conocida, utilizar eso va a darte mucho más peso. ¿Por qué? Pues porque te vas, la autoridad, digamos, que se contagia. Tú a lo mejor no tienes autoridad por ti mismo, pero si has trabajado con gente muy importante, o muy respetada, esa autoridad se te contagia. Eh, tengo una buena amiga con la que estuve hablando el otro día cuando estuve en Granada que se va a hacer su doctorado. Eh, en química y está intentando entrar en un grupo de investigación muy prestigioso con un químico muy prestigioso y ella decía es que la gente de este grupo va donde quiere y les pagan lo que quieran con tal de que vayan. ¿Por qué? Porque son gente que trabaja con este químico prestigioso. Al margen de que ellos sean mejores o peores, solo el hecho de la autoridad te hace mucho más potente. Entonces, cuando vayáis a negociar, pensar ¿qué clase de autoridad puedo conseguir yo? Bien propia, a ver, por ejemplo, yo estoy aquí hablando porque yo tengo una autoridad como psicólogo y como persona que ha estudiado este tema extensamente. Entonces, claro, cuando yo hablo de esto, se supone que yo tengo más autoridad que yo que sé, un fontanero, ¿vale? Es salvo si hablamos de epidemiología, que entonces todo el mundo es experto y todo el mundo es eh, sabe más que Fernando Simón, ¿no? Pero se supone que yo tengo autoridad. Pero habrá veces que yo no la tenga, pero puedo conseguirla si una persona con autoridad apoya lo que yo estoy pidiendo, ¿vale? Exactamente, profesor de una universidad prestigiosa. Mira, yo he dado clase en ESADE, que es una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Europa y del mundo. Y ya que lo he visto desde dentro, puedo decir que me impresiona cero. O sea, cero. Y yo trabajo en universidades privadas muy pijas y me impresionan cero. Son universidades y ya está. Y sí, pues Hay de todo, ¿no? Son más caras. Pero cuando yo digo que soy profesor del IQS, allí en Barcelona, que es una institución muy conocida, pues tú notas que las cosas cambian cuando tú dices yo soy profesor del IQS. En cambio, si dices que eres profesor de una universidad menos conocida, la respuesta no es igual. ¿Por qué? Somos terriblemente sensibles a la autoridad. Autoridad porque tengamos un conocimiento externo extenso, perdón, porque seamos famosos o conocidos, porque tengamos autoridad jerárquica propia o que nos respalde, etcétera. Siempre que podáis apelar a esta autoridad, usadlo porque hace vuestros argumentos mucho más persuasivos. ¿Vamos bien? Una preguntilla chorra. Claro. Sí, me el, eh, ¿Cuando eh, un anuncio de un producto infantil, ya sean cereales o cualquier otra cosa, salen eh, dibujitos animados reconocibles, es este principio el que se usa o, o es otro? Sí, porque la fama es una forma de autoridad. ¿Vosotros pensáis una cosa, por ejemplo? Hay una casta profesional en este país que son los parásitos estos que viven en el sálvame. Vale, Estas lombrices intestinales que salen en Tele 5, etcétera, mujeres, hombres y viceversa, tal, que son las formas de vida más bajas que existen. O sea, son, están por debajo de los protozoos Pero cuando van a una discoteca la gente se pega de hostias por, por hacerse fotos con ellos y tal. Evidentemente no puede ser por, por, por el principio de similitud, Pablo, porque ni siquiera pertenecen a la misma especie que nosotros. O sea, no, no hay similitud. Pero la fama de salir en la tele te da una cierta autoridad. Entonces, claro, los dibujos animados reconocibles también lo son. Porque son figuras de autoridad para los niños. Pero es que te pienso una cosa, Pablo. Si yo quiero vender cereales, yo no tengo que convencer a los padres. Yo tengo que convencer a los niños para que le den el coñazo a los padres y los padres, hasta los cojones, acaben comprándole los cereales al niño. Los vendedores de juguetes no me persuaden a mí. Los vendedores de juguetes persuaden al niño. Porque saben que en la gran mayoría de los casos, el niño es el que toma la decisión de comprar. Eh, esto que estás diciendo me parece especialmente relevante y útil de cara a una, a una negociación. Porque... Eh... Y, y esto es una, una pregunta totalmente interesada. ¿Qué ayuda más a este principio de autoridad? Eh, porque el principio de autoridad en sí, eh, yo entiendo que será algo bastante complejo. El, ¿Cómo lograr, por así decirlo, que se te asocie más eh, con, con esa figura de experto o de autoridad? Si a lo mejor eh, previamente no había un conocimiento muy, muy amplio. ¿Cuáles son las teclas más importantes a, a tocar ahí? A ver, voy a ver si te, si te he entendido bien antes de contestar. Pero hay una pregunta en el chat de Miguel Giraldes que dice: Esto es el principio detrás de descripciones como la serie que emociona a Spielberg? Absolutamente. O sea, la cosa es, si un director como Spielberg se ha emocionado con esta serie, tú te tienes que correr porque, evidentemente, si no, es que no sabe de cine y era un cateto y un garrulo. O sea que sí, Miguel, excelentemente identificado. Efectivamente, la serie que emociona a Spielberg es el principio de autoridad a cholón. De hecho, esa es la razón por la que, por ejemplo, muchos escritores tienen eh, reseñas en la contraportada de gente importante. Porque si tú vas a leer un libro de terror y en la parte de atrás pone... Me he cagado en los pantalones. Stephen King dice, tú, hostia puta, pues esto tiene que ser horrible, ¿no? Esto tiene que ser la, la leche. Lo de los niños y los cereales se llama NAC factor. Sí, el factor coñazo, porque además todos los que tenemos niños sabemos el puto taladro que pueden llegar a ser los niños con quiero la galleta de dinosaurio. Esto, esto me va a permitir la digresión antes de contestar a Juan Pablo. Esto es importantísimo. En una negociación siempre es clave identificar al que toma la decisión de verdad, porque no siempre vais a estar negociando con el que toma la decisión de verdad. Esto, por ejemplo, pasa mucho en negociaciones con empresas japonesas. Los japoneses tienen esta técnica super hija de puta, que es que negocias con un tío, trabajas, trabajas, te estás... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, y cuando ya esté llegando a un acuerdo, te dice, esto ahora lo tiene que ver mi jefe. Y entonces se trae a su jefe y tienes que empezar con el jefe desde el principio. Y esto otra vez desde el principio. Y así con todo. Y es una forma que tienen ellos de ejercer presión y de conseguir más cosas porque llega un momento en el que tú ya, con tal de que te digan que sí, accedes a, a, a lo que sea. Esto me pasó mucho trabajando con Nissan aquí en la zona franca y eso es una cosa a la que yo aprendí a responder diciendo, ¿quién participa en este proyecto? Quiero a todo el mundo que participe en este proyecto sentado aquí. Quiero negociar una vez. Porque si no, te puedes marear con esto. Ahora, contestando la pregunta, Juan Pablo. Me preguntas, ¿cómo se puede ejercer este, este principio cuando a lo mejor no hay un conocimiento previo? ¿Qué quiere decir? ¿Que no se sabe que tú tienes esta autoridad o que tu fuente de autoridad no es muy conocida? Eh, ambas. Eh, ambas, eh, porque muchas veces... Y esto también lo... Lo aplico porque a ver, tú estás hablando y yo estoy viendo esto en formato de pitch, ¿vale? De, de presentación sí, sí. de inversores o en formato de negociación de contratos y todo esto, y la aplicación de, de todo esto. Entonces, eh, estoy reconociendo un montón de pequeños gestos y pequeños detalles de gente que era muy buena presentando, ¿vale? Algo que a mí no se, se me ha dado nunca especialmente bien. Eh, y cómo eh, veo. Me estás ayudando a comprender mejor eh, eh, cosas que, que gente que era muy buena eh, lo hacía, ¿no? Eh, como tú dices, es algo sutil y a veces te das cuenta y a veces no. Pero claro, eh, de cara a presentarte como un experto ante alguien que a lo mejor es que como no es, no es de, de tu sector ni siquiera, pues no, no conoce a la figura de autoridad del sector, ¿no? Vale, entiendo. Sí. Entiendo. Eh, Hombre, aquí puede ser más o menos sutil según cómo se te ocurra, pero así a, a, a cara perro. No, pues eh, una cosa que yo, por ejemplo, sí he hecho mucho es cuando he negociado con multinacionales de un sector es presentar. Claro, yo tengo la ventaja que como he trabajado con multinacionales muy conocidas, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con IBM, a mí en parte me cogieron porque yo venía a trabajar con General Motors. Y hombre, pues sí, aunque tú no sabes de tu sector, pero bueno, pues Volkswagen, Opel, pues tú sabes lo que es, ¿no? Entonces, en general, puedes hacerlo explícito, por ejemplo, diciendo entiendo perfectamente lo que me estás contando porque en tal empresa tiene una situación similar a la tuya. Porque aunque no sea el mismo producto, resulta que ellos también son líderes del sector, también tienen esta dinámica, también no sé qué, no sé cuánto tal, y en su sector, que son líderes, han implantado esto, no sé qué, no sé cuánto. Tú piensas que ser líder es una cosa transversal. O sea, una vez que tú eres un líder en el sector, esa característica se pega. Con lo cual, si tú llegas y dices, yo he trabajado para la empresa líder en el sector de la venta de calzoncillos, luego te vas a una empresa de material informático... Y oye, tú has trabajado con una empresa líder, da igual en no, qué. Efectivamente, en la misma cultura, José. Efectivamente. Rentarlo, pues, pensaba mucho en eso. La está entrando el ruido de alguien. Está entrando está el ruido de, de alguien, no sé si es de Marta. Perdón, perdón. Creo que es Marta. Vale. Entonces, eh, eh, eh, cuando yo trabajaba en PC City, tuvimos una cosa delirante: que es que vino una, una jefa de compras para el producto de cables, para la familia de productos de cables. Y era una chica que venía de Carrefour de comprar bragas. Y no tenía ni puta idea, de verdad. No valía ni para estar escondida. Pero la habían contratado porque había sido la jefa de compra europea de Bragas en Carrefour. Y claro, Carrefour es una empresa muy grande y Carrefour aprieta mucho y consigue muy buenos precios. Coño, Pues si compra Bragas en Carrefour, comprarás cables. Y no era lo mismo. Ya digo que no. Era un desastre. Pero la cosa es que ese principio de autoridad se aplica. Y es muy potente. Es que lo que digo. Funciona hasta con personajes imaginarios. O sea, usar al Doctor House vende más café. Y es un doctor de mentira. Quiero decir, es que es un doctor de mentira. Y esto es muy viejo, como decía, los niños les venden cosas con el Capitán América, con Spiderman, con tal. ¿Por qué? Porque para ellos son figuras de autoridad. ¿De acuerdo? En los años 80, cuando yo era niño, cuando acababan los episodios de las series de dibujos como he y los Masters del Universo, los Transformers, siempre había un último apartado que era una pequeña turra en la que te decían eso de y recordad, amiguitos, los ganadores no consumen drogas, o recordad, amiguitos, tenemos que tratar bien a todo el mundo. ¿Por qué? Porque decían, esta es una figura de autoridad para los niños por tanto, si él les dice algo a los niños, a su padre no le harán caso, pero a he sí. Ya, si tuvieron razón o no, ya se verá. Vale, vamos a acabar con los principios de persuasión, que vamos eh, bien de tiempo, pero vamos un poco justos. El último principio, tan potente como el de reciprocidad, que lo usan con nosotros día sí, día también. El principio de escasez. El principio de escasez se basa en un fenómeno llamado aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es ni más ni menos que psicológicamente nos pesa mucho más la idea de perder algo que la idea de ganar algo, con lo cual tendemos a enfocarnos mucho más en evitar las pérdidas que en conseguir ganancias. El principio de escasez dice que una petición o una oferta tiene muchas más posibilidades de ser aceptada si hay alguna clase de limitación. Y esto hay un ejemplo que es clásico, que lo investigó el propio Cialdín y lo cuenta en el libro con mucha gracia, que decía que... Eh, eh, bueno, pues, eh, la gente... Eh, voy a lanzar una pregunta. ¿Cuánto vale un traje de novia, un vestido de novia? ¿Cuánto vale un vestido de novia? Dos mil pavos, como poco. 2.000 pavos como poco. Bueno, en realidad puede valer lo que tú quieras gastarte, lógicamente. Pero sí, 2.000 pavos es un buen precio. O sea, son caros. Bueno, pues imaginas que en Estados Unidos, en Nueva York, hay una cadena de tiendas rollo pronovias que van a cerrar. Y lanzan una liquidación loquísima. Y dicen eso, en plan, vestidos de novia 50 dólares, 100 dólares. O sea, loquísimo. Entonces, si Aldini llega y dice, hostia puta, esto tengo que verlo. ¿Y qué es lo que hace? Pues como buen científico social, manda un equipo de becarios, ¿vale? Y los becarios van allí a investigar. A no bueno, va a ir. Manda, manda el equipo de becarios y van a investigar a la gente y hacer la encuesta. Eh, en el transcurso de ese día tuvo que venir la policía y los bomberos porque la horda de mujeres rabiosas no solo se llevaron los vestidos, se llevaron las burras de donde colgaban los vestidos, se llevaron la luminotenia. hubo dos incendios, hubo heridos, hubo peleas, tuvo que intervenir la policía, un chocho que flipas. Pero lo importante, de todo ese mogollón de mujeres, cientos de mujeres que acudieron aquel día a la liquidación de la tienda, ¿cuántas iban a casarse en los siguientes 12 meses? 2%... <risas> el 10% más. Un poquito más. Solo el 40%. Pero del 60% restante, más de la mitad no tenían novio. O sea, fueron allí a pegarse de hostias con centenares de mujeres para comprarse un vestido que no sabían si usarían, que no sabían si el día que lo tuvieran que usar les iba a caber, que no sabían nada, pero simplemente por el hecho de es que nunca voy a encontrar un vestido de novia a 100 dólares. Así que me lo compro y ya veré si me sirve o no. Esto es lo mismo que pasa para los que somos amantes de los videojuegos con las rebajas de verano de Steam. Las rebajas de verano de Steam, que es uno de los principales proveedores de descarga digital de videojuegos, son el momento en el que yo cojo las tarjetas de crédito y las meto en hielo. Las meto en hielo y las encierro en la nevera hasta, hasta septiembre. Porque una de las cosas que hacen los hijos de puta es que te mandan emails en los que hay una cuenta atrás de cuánto queda para que la oferta expire. Cuando nosotros tenemos la sensación de que vamos a perder una oportunidad, nos sentimos muchísimo más impulsados a cogerla. Esta es una cosa que, por ejemplo, siempre que he hecho un contrato de consultoría y envío la propuesta, hay una cosa que pongo al final en letras muy gorda. Esta propuesta tiene una validez de dos semanas. Al cabo de dos semanas, el precio se tiene que revisar. Y cada vez que me pregunto a un cliente, ¿y esto es revisar el precio? ¿Cómo es? Y digo siempre, arriba. ¿Por qué? Porque yo quiero... Yo no quiero que mis propuestas se queden en el limbo y estar tres meses, cuatro meses, cinco meses esperando a ver si el tío de recursos humanos a quien sale sale de los cojones decirme que sí o que no. Entonces, les meto esa presión temporal porque cuando hay una presión temporal o válida hasta final de existencias, bueno, las rebajas son el ejemplo perfecto del principio de escasez. Todos tenemos en la mente estas imágenes de las puertas del corte inglés con la marabunta y fuera presionando y el momento en el que abren los vigilantes la puerta y entra y ¡oh, la gente a cholón. Eso es principio de escasez. El hecho de decir, es que si no entro ahora, no podré conseguir estas oportunidades luego. Siempre, siempre se puede utilizar este principio en una negociación de mil maneras. Una de ellas, por supuesto, el límite temporal. Es el decir, mira, eh, esta oferta, si la aceptas ahora bien, si no, ya no la conseguirás. Pero hay cosas mucho más útiles. Por ejemplo, una cosa que les digo siempre a mis alumnos. Cuando estéis buscando trabajo, siempre, siempre mencionad que estáis en otros procesos de selección. Siempre. Porque automáticamente eso incrementa vuestro valor, siempre, aunque no sea verdad, decidlo. Siempre, por ejemplo, esto lo, lo habremos notado todos mucho, cuando estamos solteros no nos comemos un colín, pero en el momento en el que nos enganchamos, de repente nos volvemos mucho más atractivos, mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque aquello que es escaso, aquello que es difícil de conseguir, es valioso. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual, cuando eh, hay re, eh, requisitos de entrada muy estrictos a un sitio, la pertenencia a ese sitio se vuelve mucho más valiosa. Eh, por ejemplo, eh, eh, eh, cuando mi hermano estaba en Infantería Marina, mi hermano intentó entrar en la unidad de operaciones especiales. Y eso tiene unas pruebas de acceso que son brutales, pero no lo siguiente. En el transcurso de una de ellas, le rompieron un brazo. Le rompieron un brazo. Mi hermano lo describe como las dos mejores semanas de su vida. Le rompieron un brazo. ¿Cómo puede ser eso? Porque consiguió entrar en un sitio que era extremadamente difícil de conseguir. Es lo mismo que pasa con los clubes exclusivos, las ofertas VIP de las, de las tiendas, eh, las zonas exclusivas de las discotecas. Todo aquello que es difícil, que es escaso, es más atractivo. Por tanto, en una negociación siempre es bueno hacer explícito que tenemos otros clientes, que tenemos otros potenciales compradores, que hay más gente interesada en el proyecto, no solo por el uso del principio de autoridad, sino por el uso de que hacernos escasos siempre nos hace más valiosos, más interesantes. Siempre le digo a la gente, no vayáis con la gorra en la mano a pedir. Nunca. Nunca negociéis desde una posición de inferioridad. Demostrad siempre que lo que vosotros ofrecéis es algo fugaz, es algo que o lo coges ahora o otro lo cogerá y entonces no estará para ti. Porque eso automáticamente hace que sea mucho más deseable. ¿Se entiende? Es que, es que si empecéis a mirar a vuestro alrededor estos seis principios, veréis que se aplican absolutamente a todo, a todo, por todos los lados. Se usan para venderos de todo. Que si 9 de cada 10 dentistas, principio de autoridad. Más de 2 millones de libros vendidos, principio de prueba social. Rebaja hasta el 15 de febrero, principio de escasez. Fernando Alonso anunciando un coche, principio de autoridad. Eh, ¿Veis lo que os quiero decir? Está en todas partes. Y esto lo podéis utilizar en una negociación con mucho éxito. Pero claro, hay más cosas que pueden pasar en una negociación. Para empezar, para empezar... Cómo hablamos también tiene su importancia. ¿De acuerdo? Cómo hablamos también tiene su importancia. Hay un par de cositas que podéis hacer para ser mucho mejores negociadores a nivel de lenguaje verbal y no verbal. En primer lugar, es muy buena idea utilizar una técnica que se llama eh, reflejo, mirroring. ¿De acuerdo? El mirroring es una técnica que eh, se investigó en la psicología social que se basa precisamente en el principio de similitud que os he dicho antes. El mirroring consiste simplemente en imitar tanto el lenguaje no verbal como el lenguaje verbal de la persona. Imitar no de forma descarada, pero, por ejemplo, si estás sentado y la persona delante de ti tiene las piernas cruzadas, tú puedes cruzar las piernas también. Si la persona, eh, por ejemplo, se toca la cara, pues tú puedes tocarte la cara un segundo después. Es mejor ser sutil en esto, evidentemente. El imitar el lenguaje no verbal hace que sintamos similitud con la otra persona y, por tanto, que nos gusta más. De hecho, fijaros, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis gestos de vuestro padre o de vuestra madre las y de mis amigos. Tenemos. Y de tus amigos, correcto. Y de hecho, cuando veis, una cosa que a mí me flipa es cuando tú ves un matrimonio de viejecitos de estos que se ve que llevan toda la vida juntos y los ves en un restaurante comiendo y de repente llega un momento que no los distingas. Porque dices, ¿quién es él y quién es ella? Porque se parecen un montón. Esto de que la gente se parece a sus perros y los perros a su amo. Esto no es ninguna tontería. Tendemos a imitar el comportamiento de aquellas personas que se nos parecen. Y con los que pasamos mucho tiempo. O sea, tú no tienes los genes de hacer un gesto de tu padre. Tú has imitado y aprendido ese gesto y tu padre habrá adquirido gestos tuyos. Una cosa que yo recuerdo de Psicología Social es que decían, escogemos a nuestros amigos porque se nos parecen y luego nos influenciamos mutuamente para parecernos más todavía. Pero el mirroring, el reflejo, también se da a nivel eh, verbal. Y una cosa que es muy eficaz es repetir para, eh, las últimas palabras que alguien te acaba de decir. Por ejemplo, cuando alguien te dice o te hace una pregunta, repetir esa pregunta antes de contestarla. Cuando alguien te pone una objeción, repetir la objeción, al menos las últimas palabras, porque una de las cosas que más nos gusta es escuchar nuestro propio nombre, nuestras propias palabras, nuestra propia voz. El reflejo insinúa similaridad, ¿de acuerdo? Y hace que la persona se sienta más cercana y mejor escuchada contigo. De forma que reflejar frecuentemente lo que el otro dice también es una forma de crear rapor eh, rápido. Esto es una cosa que, que en consulta los psicólogos lo hacemos muchísimo. El tema de devolverle al paciente lo que acaba de decir, esto es muy eh, eh, repetir lo que te acaba de decir, tú lo, rep eh, lo repites y dices, esto es muy importante para ti, y el paciente asiente. Segundo lugar, a veces puede ser que os presenten eh, demandas que son eh, inadecuadas, o demandas que son imposibles, o demandas que vienen claramente con forma de presionar, con intención de presionar. En esos casos, una muy buena técnica es deflectar, Echar la pelota en el, en, el, en el tejado del otro. Como no tenemos mucho tiempo, no voy a hacer el ejercicio, lo voy a contar. En clase de negociación, una de las cosas que yo hago con mi alumno es un pequeño roleplay en el que hago lo siguiente. Yo le pido al alumno que se imagine, le pregunto al alumno, ¿quién es la persona que tú más quieres en el mundo? Y me dice, pues mi padre o mi madre o mi hermano o mi novia o lo que sea. Entonces, hacemos un roleplay en el que yo le llamo, pretendo ser un secuestrador, le pido una cantidad ridícula de dinero y le digo que me lo tiene que dar en 24 horas. Y yo presiono y presiono y presiono y presiono. Y normalmente, pues, suelen acceder, etcétera, etcétera. Pero cuando jugamos al revés, a continuación les digo, ¿esto se está grabando? Sí, ¿verdad? Pues les digo, vamos a cambiar los roles. Y ahora yo voy a ser el, la víctima y tú vas a ser secuestrador. Entonces le digo, ¿cuál de mis dos hijas es mi favorita? Que no voy a decir aquí en voz alta porque esto está grabado, ¿vale? ¿Cuál de mis dos hijas es mi favorita? Y hacemos el mismo roleplay, Pero cuando él me pide una cantidad sobre de dinero para darle en 24 horas, una de las cosas que le digo es, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo, acceder a, ¿Cómo puedo hacer esto que tú me dices? ¿Por qué? Por dos razones. Primera, quiero comprar tiempo. Quiero ganar tiempo. Segunda, estoy convirtiendo mi problema en su problema. Porque a continuación, una de las cosas con las que yo entro es, yo quiero a mi hija, tú quieres el dinero. Si yo no puedo conseguir el dinero... Yo voy a perder a mi hija y tú la habrás matado para nada. ¿Cómo voy a conseguir ese dinero? ¿Cómo voy a conseguir ese dinero en este plazo? ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Cuando un cliente os apriete y os pida unas condiciones que son inasumibles, decíselo, ¿cómo se supone que voy a hacer esto? Si hago esto, pierdo dinero. Si hago esto, no gano. ¿Cómo, cómo pretendéis que haga esto? Poner la pelota en su tejado. Cuando presenten una demanda que sea inasumible, no, no intentéis justificar ni darle la vuelta. Simplemente poner la pelota en su tejado. Haces que sea su problema no el nuestro. Haces que sea su problema. ¿De acuerdo? A las manipulaciones siempre hay dos formas de responder. Y la mejor... de Una es denunciarlas, es decir, mira, esto que estás haciendo es completamente manipulativo. La otra es preguntar. Es decir, ¿para qué haces esto? ¿Cómo esperas conseguir esto? ¿Qué crees que vas a sacar de esto? ¿De acuerdo? Fijaros, ojo también con las trampas de eh, las anclas. Ahora vamos a hablar de persuasión. Una de las cosas que ocurren eh, muchísimo y es uno de los efectos psicológicos más importantes eh, en, en tema de negociación es la importancia que tiene la primera información que recibimos. Esta información se le llama ancla. Si alguna vez habéis estado en un zoco y habéis estado intentando negociar, habréis visto que generalmente el vendedor empieza pidiendo una cantidad de dinero absurda. Absurda. Que sabe perfectamente que no va a conseguir. ¿Por qué hace esto? Lo hace porque está anclando el precio. Si tú anclas el precio arriba, cualquier precio que se negocie va a parecer significativamente inferior por un efecto llamado efecto de contraste. ¿De acuerdo? Entonces, si, el, si él te pide 100 y tú acabas pagando 20, aunque la cosa valga 5, tú vas a salir con la sensación de que has conseguido un trato buenísimo porque 20 es mucho menos que 100. Pero esto se puede hacer de una forma muy, muy sutil. Una cosa que me encanta que hace Cialdini en el libro de persuasión es explicar cómo usar esto, por ejemplo, en el principio de una negociación. Eh, él cuenta que estuvo eh, formando un equipo de consultores y uno de los consultores, cuando explicaba el proyecto al cliente, a la hora de mencionar el precio, decía: Bueno, evidentemente, eh, ustedes imaginarán que no, le, no les vamos a pedir un millón de dólares por este, por este trabajo. Y el cliente decía: Hombre, claro, no me vas a pedir un millón de dólares. Entonces, el, el consultor decía: Solamente vamos a pedirle 50 .000. Y el cliente generalmente entraba. ¿Por qué? Porque aunque tú digas: No te voy a pedir un millón de dólares. Con lo que la gente se queda es un millón de dólares. Cuando luego pones 50.000, al estar muy por debajo, el efecto contraste hace que esa diferencia se amplifique. Es lo mismo que sucede si, por ejemplo, tú tocas... Imagínate que primero coges un bolso de un kilo y luego coges un bolso de 10 kilos. El bolso de 10 kilos te va a parecer mucho más pesado que si simplemente cogiera el bolso de 10 kilos del suelo. ¿Por qué? Porque la referencia está en un kilo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, muchas veces van a intentar manipular, o podéis hacerlo vosotros en las negociaciones, poniendo un precio muy alto o muy bajo para anclar la negociación en ese precio. Ojito con eso, ¿vale? Porque es una forma de intentar que luego los cambios que se consigan parezcan mucho más grandes de lo que son debido a ese efecto de contraste. ¿Tiene sentido lo que estoy explicando? Sí, pero ¿cómo, cómo haces para contrarrestar el, este anclaje? El efecto de anclaje normalmente yo lo contrarresto negándolo. Quiero decir, si, por ejemplo, el cliente me intenta anclar, diciéndome, bueno, es que nosotros tenemos un presupuesto y el presupuesto es tanto, digo, bueno, no vamos a hablar de presupuesto ahora. Primero déjame que yo te explique por qué este proyecto es todo guapo y por qué esto lo tienes que hacer y por qué tal y por qué cual. Y luego hablaremos de precio. De precio hablaremos al final, porque se tiene que hablar de precio cuando te venga bien a ti. Ojo, por supuesto, tú puedes intentar ser tú el que se adelante, anclando primero tú, antes de que llegue el otro. Pero eso... No es muy buena idea porque otro libro buenísimo de negociación. Obtenga el sí de Fisher, Yuri y Patton. Son los creadores del llamado método Harvard, que no lo he metido porque ya llamamos de culo, pero, pero que también lo incluyo en el programa de clase. verdad. Os pido disculpas porque sé que vamos a, a machamartillo, pero es que son 30 horas de curso en hora y media de clase y voy como voy. Eh, una de las cosas más importantes en una negociación, si quieres ser un buen negociador, no es solo conseguir aquello que te has propuesto conseguir, es además preservar la relación con el otro de forma que puedas volver a negociar en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si, si lo que hacemos es una carrera de anclaje, a ver quién ancla primero, posiblemente esa negociación será la única porque luego no querremos volver a tener cuentas con la otra persona. Yo normalmente por eso suelo dejar todo lo que es negociación de precios y demás hasta el final. Porque si primero han negociado con el cliente qué problema tiene, por qué tu solución es la mejor, cuáles son los posibles obstáculos, cómo los vas a solucionar, el precio se vuelve muy secundario. O sea, cuando la gente quiere algo, paga lo que tenga que pagar. Coño, eso lo vemos todos los días. El precio no es tan importante. Si el precio fuera importante, todos compraríamos eh, ropa en la marcha verde o en el rastro. Y no es verdad. Compramos las cosas. Porque pensamos que obtenemos por ella un valor suficiente. Si pensamos que el valor es suficiente, lo compramos. La gente que compra un iPhone no compra un iPhone porque el teléfono sea bueno. El teléfono, para su precio, es una puta mierda. Es una puta mierda en cuanto a prestaciones. La gente lo compra porque considera que obtiene por ese dinero una serie de prestaciones no técnicas que son mejores que las de un teléfono no iPhone. Entonces, pensad siempre en eso. Cuidado con el tema del anclaje. El que primero dé un precio probablemente esté anclando la negociación en torno a ese precio. Esa también es la misma razón por la que yo siempre le digo a la gente que no acepte un, un proyecto a precio bajo con la promesa que luego vendrán proyectos mejores. Nunca vienen. O sea, si tú empiezas siendo el consultor que cobra tres, nunca serás el consultor que cobra cinco. Nunca. Nunca. Eso que se dice mucho de, bueno, este proyecto no tenemos mucho dinero, pero luego vendrán proyectos más grandes. Puta mentira. Puta mentira, forever. Nunca os lo compréis. Nunca. El efecto anclaje es muy importante porque, por ejemplo, eh, muchas veces las cosas parecen generosas o no dependiendo de la oferta inicial. O sea, por ejemplo, si, tu, si tus padres han muerto a los 52 años, vivir hasta los 80 parecería una, una bendición. Pero si tus padres murieron a los 82 y si te diagnostican algo con 60, hostia, eso es una putada más gorda. ¿Por qué? Porque tienes ese anclaje. Eh, de hecho, eh, esto pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de, de pareja. ¿Por qué? Porque ocurre mucho que los hombres de nuestra generación hacemos muchas más cosas por casa de las que solían hacer las, las eh, universidades. Eh, perdón, eh, que estoy mezclando porque he visto algo en el chat, se me ha cruzado, perdón. Eh, hacemos mucho más que hacían nuestros padres, ¿vale? Pero muchas veces nuestras parejas, nuestras esposas expresan, dicen, no, tú no haces la mitad de las tareas ni de puto cacho desgraciado. Y te quedas tú como diciendo, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo pongo el lavaplato y yo pongo, pongo lavadora y yo limpio culo y tal. Porque nuestra ancla es lo que nuestro padre hacía. Y muy probablemente nuestro padre no daba ni palo al agua. Entonces, claro, pues comparado con tu padre, pues tú eres Superman. Pero claro, ¿cuál es el ancla de mi mujer? Su propio trabajo y el de su madre. Con lo cual, evidentemente, no estás haciendo un 50%. Fijaros lo potente que es. Fijaros, esto en terapia de pareja se ve muchísimo. Fijaros lo potente que es. Ojo. A ver, eh, sí, Pablo, luego te pego las referencias por escrito ahora en el final o se las pego a Oscar en un mail. Eh, dice Sonia, ¿qué debemos contestar? Con una entrevista nos preguntan por el salario que esperamos. ¿La verdad? ¿Más para que luego nos lo bajen? A ver, en general, en general, eh, yo soy partidario de que cada cambio de trabajo debería ir acompañado de una mejora en el salario. Entonces, yo normalmente suelo recomendar a la gente que... Eh, Pongan su expectativa y en torno a un 10% más. ¿De acuerdo? O sea, si tú, por ejemplo, quieres ganar 40, pide 44. Pide 44 y a ver a dónde te llega. ¿De acuerdo? Porque si no, tú piensas eso. Si tú aceptas 30, subir a 32 es, en la negociación salarial es dificilísimo. ¿Por qué? Porque el aumento se va a percibir como mayor, porque habíamos anclado en 30. Si tú anclas en 40... Y te quedas en 35, la percepción que tiene el otro es de que ha salido ganando. A ver, que, que objetivamente ha salido ganando. Pero esos 5.000 euros psicológicamente van a pesar mucho más por el anclaje previo. ¿Se entiende? Vale. Pensad también en lo importante que es eh, la aversión a la pérdida cuando se presenta eh, tu, tu propuesta como una solución a algo que el cliente teme. Si tú eres capaz de hablar del cliente de su problema y a continuación presentar tu solución, eres mucho más persuasivo porque has creado en el cliente un marco previo de miedo, de emoción negativa, de forma que luego tu solución es percibida como mucho más positiva. O sea, estás, por así decirlo, anclando el miedo en la, en la cabeza de tu cliente de forma que luego cuando tú ofreces una solución, esa solución es mucho más deseable. Fijaros cuántos anuncios se basan en eso. Fijaros cuántos anuncios se basan, sobre todo estos típicos anuncios de teletienda que están poblados de discapacitados, que no son capaces de, de ponerse un café sin tirárselo por encima o de levantarse del sofá sin caerse o de secarse con una toalla sin que se les caiga. Esos anuncios que nos reímos mucho funcionan porque siguen una estructura que va muy bien, que es el... el el, el, el presentar un problema y a continuación meter la solución. Dice José Bellido que por qué no un 13,5%. Ah, yo que sé, José, porque diría un número redondo y es fácil, yo que sé, pide lo que te salga la polla, colega, que, que te diga. Yo digo un 10 porque normalmente no te va mucho de madre y es un número fácil de recordar, pero vamos, que si te hace feliz un 13,5%, pues dale caña y ya está, sabes, tiramillas, no hay ningún problema como si queréis beber lejía, eh, up to you. Entonces, más cositas. Cuidado con las preguntas eh, guiadas porque son una herramienta de persuasión muy importante. ¿Qué es una pregunta guiada? Una pregunta guiada es una pregunta que predispone a responder de una cierta manera. Esto es una cosa que, por ejemplo, nosotros en consulta no debemos hacer, pero que en la negociación se hace mucho. Fijaros cómo cambia la cosa. Imaginaos que yo os pregunto de 1 a 10, cómo de peligroso consideráis que es ahora mismo para vosotros el terrorismo internacional. ¿Vale? Y vosotros pues me daréis un número, según lo aprensivo, lo preocupado que estéis, lo que sea, pues diréis 5, 6, 3, lo que sea. Ahora imaginad que yo formulo la pregunta de esta manera. A la luz de los recientes ataques terroristas en no sé dónde, ¿cómo de peligroso veis vosotros el terrorismo internacional? Seguramente me daréis números mucho más altos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cómo se hace una pregunta a menudo empuja en una respuesta determinada. Esto lo podéis usar y también podéis defenderos de ello. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si me hicieran esa pregunta, y yo me doy cuenta, porque soy psicólogo y soy muy listo, de que me están empujando, eso es... A ver... Eh, que han puesto esto Luis... ¡Ah! Gracias, Luis, guapo. Luego te invito a una cerveza. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué majo que okay. Si a mí me preguntan eso, yo lo que diría es, mira, a mí los ataques en Londres me dan igual, porque Londres es Londres y esto es así. O sea, se desarma negándolo. Pero fijaros que os pueden intentar utilizar esas preguntas para guiaros. O, por ejemplo, a la vista de... Eh, ¿cuántas otras empresas...? Eh, esto lo, yo lo he hecho muchísimo vendiendo. Teniendo en cuenta que este tipo de proyectos lo han realizado esta empresa, este cliente, este cliente, este cliente, este cliente, ¿qué es lo que te impide a ti hacerlo? Fijaros, ¿qué estoy haciendo? Dos cosas. Estoy usando el principio de autoridad y estoy usando el principio de prueba social. Y estoy empujándole a decir que sí porque, claro, por consistencia, si estas otras empresas que muelan mucho lo han hecho, ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿Por qué te vas a privar? Fijaros que le estoy obligando a justificarse a él. Ya no tengo que justificar yo que compre mi producto. Tú tienes que justificar no comprarlo. ¿Te acuerdas? Esto lo he hecho yo un montón. Un montón. Y luego hay un fenómeno muy amplio que se llama priming. Este fenómeno está un poquito en duda, porque hay algunos aspectos del priming que no han conseguido replicar experimentalmente, mientras que otros sí. Pero básicamente el priming lo podríamos traducir como una predisposición. Hay ciertos estímulos del entorno que parece que predisponen a la gente a tomar decisiones en una eh, dirección u otra. Por ejemplo, si quieres que, eh, que la gente compre un determinado... Imagínate que tienes un restaurante y quieres que la gente compre un determinado vino. Por ejemplo, tienes vino francés y no sabes cómo cojones sacarte el vino francés de la bodega. Hay algunos experimentos que muestran que si pones música francesa en el hilo musical... Mientras la gente está haciendo elecciones, es mucho más probable que compren el vino francés, porque están predispuestos. Por ejemplo, cuando mi mujer se quedó embarazada de la primera niña, una cosa que yo me di cuenta es que yo veía mujeres embarazadas por todos lados. ¿Se había incrementado la tasa de natalidad? No. Estás predispuesto. Te compras un coche rojo y de repente ves coches rojos por todos los lados. Te compras una camiseta en Zara y de repente ves la camiseta por todos los lados. ¿Por qué? Porque tu atención va a algo que, te, que estás predispuesto a atender. Y fijaros lo importante que es esto. Aquello que nosotros prestamos atención, automáticamente aumentamos la importancia que tiene. O sea, solemos razonar, si yo le presto atención a esto, es porque es importante. Y por cómo es importante, presto más atención y lo veo más. Las preguntas cargadas, las preguntas que predisponen, se basan en ese principio. Te hacen pensar en ataques terroristas, de forma que tu percepción de riesgo se incremente. Porque ellos quieren que tú des una percepción más alta. ¿Ves cómo funciona? Entonces, si por ejemplo quieres que la gente pruebe un producto que es nuevo, pregúntale, ¿tú te consideras una persona aventurera? ¿Tú te consideras una persona innovadora? ¿Tú te consideras una persona osada? ¿Por qué? Porque les vas a crear una predisposición a contestar que sí, porque son cualidades positivas, son cualidades deseables. Y entonces, una vez que lo han hecho, por el principio de consistencia que hemos mencionado antes, tendrán que probar el producto nuevo. Porque si me acabas de decir que eres una persona aventurera, ¿por qué no vas a probar un producto nuevo? ¿Dónde está tu aventura? ¿Veis lo que os quiero decir? Hay muchísimo más, ¿eh? eh entonces... ¿Cómo nos preparamos para una negociación en este caso? En primer lugar, cositas que yo considero que son imprescindibles. Evidentemente, tener muy claro cuáles son tus mínimos, los mínimos por debajo de los cuales pierdes dinero o lo que sea. Segundo lugar, prepara una lista de concesiones. Prepara una lista de cosas, de menos a más, que tú puedes ir dando que no te supongan mucho problema a ti. Cosas que tú estarías dispuesto a hacer para empezar tú con una concesión. ¿De acuerdo? Piensa con antelación cuáles. es... ¿Qué principios vas a poder aplicar? Si vas a poder encontrar puntos en común con el cliente. Si tienes alguna autoridad que respalde tu petición o tus argumentos. Si otros clientes otras personas puedes usarlos como ejemplo de prueba social. Pensad también en si podéis darle algún tipo de escasez, algún tipo de presión temporal a vuestras ofertas para invocar el principio de escasez. En el caso de que el cliente sea agresivo y os eh, trate de poner una posición imposible, Tirarle la pelota a su tejado, diciendo, bueno, ¿cómo se supone que yo voy a hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo esperas tú que yo cumpla con esto? ¿Cómo quieres que yo consiga esto? Daros cuenta de que podéis conseguir ciertas respuestas enmarcando la pregunta de una forma eh, u otra, ¿de acuerdo? Podéis preparar las preguntas de forma que predispongan a decir que sí. Cuidado con las anclas también, ¿vale? Y más cositas. Una cosa que funciona muy bien para eh, neutralizar las posibles... Eh, Objeciones es lo que, se, lo que Chris Voss llama una auditoría de acusaciones, que es, en primer lugar, pensad cuáles son las pegas que os puede poner el otro bando, cuáles son las objeciones que os podría poner el otro bando, y sacarlas vosotros. Sacadlas vosotros. De forma que podéis decir, me imagino que estarás preocupado acerca de X, y entonces desármalo, porque en ese momento ya él no puede usarlo. Si lo has sacado tú, él ya no puede usarlo. ¿Vale? Y bueno, son casi las 11. Estoy ya en los 90 minutos que me había dicho Oscar que alcanzase. Así que no, no sé si queréis hacer más preguntas, si tenéis más dudas o tenéis algo más que preguntar sobre esto. Sí, Luis. No, bueno, muchas gracias decirte. que La verdad que me ha resultado muy, muy interesante. Gracias. Si ¿Se animan a preguntar? Sí, pregúntame cosas. Que luego me voy a no estoy Vale, una pregunta. Eh, yo lo que he notado mucho es que cuando, bueno, yo llevo marketing de escoria, digo de influencers, y ah, yo lo que he notado muchísimo es que cuando tratamos con un grupo de gente, en plan niños o lo que sea, y llevo a uno de los míos y tiene ahí 500 niños, todos hacen sus gestos. Pero ellos no han tenido una relación con él. Lo han imitado solo de verlo. No hace falta claro. presencialidad ni nada similar. Solo con verlo nada. ya estás. Solo la relevancia de una figura de autoridad. Solo la relevancia de una figura de autoridad. Por eso también es muy útil eh, lo que decía antes del mirroring. Porque cuando tú imitas a alguien, ese alguien se siente respetado. Porque tenemos también que imitar a la figura a de autoridad. ellos se la pone dura. O sea, Seguro. yo lo digo claramente. Seguro. Seguro. Por eso el mirroring es tan útil, porque hace que la otra persona se sienta respetada, escuchada, se siente objeto de atención. Entonces, eso les predispone favorablemente hacia ti. O sea que, Pero quiero, sobre todo, de esta de esta sesión, más que las técnicas con, concretas que, que no da tiempo a practicar, porque esto normalmente yo lo desarrollo en 30 horas de asignatura, hacemos role playing, hacemos ejercicios a cholón, tres juegos de negociación que es con los que yo lo evalúo, o sea, un montón de cosas. Yo, sobre todo, quiero que os quedéis un poco con que... Ahora quiero que empecéis a mirar a vuestro alrededor y empecéis a ver cómo esto funciona en todos lados. O sea, quiero que veáis cuántas de estas cosas recibís al día, cuántos anuncios en estos principios recibir, cuántas interacciones cotidianas, porque muchas veces esto lo hacemos sin saber que lo hacemos. Lo hacemos sin darnos cuenta. O sea, cuando tu mamá eh, te dice cuando venga tu padre te va a enterar, eso es el principio de autoridad. Eso es el principio de autoridad en acción. No hay más. Pero ella no sabe qué es eso, pero, pero funciona. ¿Vale? Más preguntitas. Más preguntitas. Venga, ¿alguna más? ¿Algo más? Creo que Carlos está escribiendo algo. Si queréis podéis abrir el micro y preguntar, ¿eh? no hay problema. La disonancia cognitiva podría ser un principio. Sí y no. La disonancia cognitiva es un malestar que tú experimentas cuando tienes dos ideas eh, contradictorias. Provocar una disonancia cognitiva para que el cliente se siente impulsado a hacer lo que tú quieres, sí podría ser una estrategia muy útil porque el cliente se sentiría impulsado a reducirla, evidentemente. De hecho, si te fijas, eh, José, el principio de consistencia precisamente ataca ahí. Si tú eres tal, entonces te tiene que gustar Pascual. Si a ti te interesa X, entonces tienes que comprar Y. Lo que está haciendo es provocar una disonancia cognitiva al cliente para que se siente impulsado, porque si no tendría que decir, vale, yo digo que soy muy deportista, pero no me suscribo a un gimnasio. Eso es disonancia. Entonces, ¿cuál es la resolución de la disonancia? Bueno, pues me apunto al gimnasio y ya está. Eh, mi alumno valora mi material audiovisual por el número de visitas o suscripciones que tiene el vídeo de YouTube que les pongo. Efectivamente, efectivamente, la validez del contenido depende de cuánta gente ha visto el vídeo. ¿Correcto? Eso es el principio de prueba social en práctica, José Antonio. Precisamente por eso. Claro, si tú quieres que tus vídeos sean más persuasivos, evidentemente tendrías que darles preferencia, Siempre que los vídeos sean correctos y válidos, lógicamente, a los vídeos que tengan más difusión. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, el programa de Cosmos, de Netflix, ha funcionado muy bien, porque utilizan una figura muy mediática que además tiene la autoridad de ser físico y por eso Carl Sagan funcionaba también, porque era un señor que era científico de verdad, era un comunicador de la hostia y era muy conocido cuando empezó a hacer el programa de Cosmos. Eso fue, en cambio, a, aquí en España tenemos científicos que además son comunicadores buenísimos, que a lo mejor no darían un resultado tan bueno, simplemente porque no se les conoce, no se reconoce su autoridad. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Más preguntas. unas preguntitas? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bueno, yo tengo una para el tema de reconocimiento de autoridad. A mí que vengo, bueno, que vivo habitualmente en un sector que fuera de él no se le reconoce absolutamente nada, que son videojuegos, y se le O sea, yo uso más el, el, el decir, oye, esto es a lo que juegan tus hijos o a lo que juegan tus nietos, en, depende del interlocutor que tenga delante que para sí. ellos son prescriptores, porque son prescriptores de las nuevas tendencias. Ellos no hablan con chavales de 15 años. Ellos ven que su nieto juega algo. Entonces, ese es el, el, el sistema que yo utilizo. Ajá. Pero eso es una autoridad, eh, aunque ellos hablan los no los no. prescriptores. Eso es simpatía, eso es similitud. Exacto. Yo lo que hago es, tu familia juega esto. Así que, escúchame. Exacto. Exacto. Entonces, Exacto. Pero para reforzar mi posición, usando cualquier otro principio, porque me es muy difícil autoridad, no sirve para absolutamente nada, porque no entienden el sector ni les interesa casi mm -hmm. ninguno de los otros eh, escasez es el único que puedo utilizar porque digo oye si no lo hago contigo eh, tengo siete marcas que ahora mismo están deseando hacerlo simplemente es que me gustas el proyecto porque esto que me tira, es mentira es, pero es lo que es. Hombre, yo yo invito a que a que seáis sinceros y honestos cuando negociéis también ya lo dije antes no que la ética aquí tal es, es sí, de cada sí. uno bueno, pero pero tú fíjate una cosa Tú tienes un montón de autoridad en el momento en el que tu influencer es famoso, para empezar. Sí, Luego tienes autoridad y prueba social en las otras marcas que trabajan con tu influencer. Luego tienes escasez en que haya otra gente interesada en trabajar con tu influencer y que se pueden llevar ese tiempo, porque fin de cuentas, tu influencer podrá atender un número limitado de campañas. Que es verdad. De hecho, fijar una cosa, es paradójico. Yo doy dos días de consulta a la semana. Yo tengo gente cogiéndome hora en septiembre que en realidad no es muy racional porque si tú ves que un psicólogo tiene las horas llenas pero claro, yo he observado que cuanto más pacientes tengo, más pacientes vienen. Cuanto más pacientes tengo, más pacientes vienen. Parte del tema es el hecho de mirar la agenda online y decir, hostia puta, es que no hay, no hay hora hasta, hasta septiembre. Pues este tiene que ser bueno. A ver que lo soy. Pero que... Pobre, que que pues ya voy a contar. Pero que, a pero que daros cuenta que eso es un factor añadido. Entonces la gente se apunta en septiembre con la idea de si se queda una hora libre antes... Eh, acceder a ella. Eh, estos principios son omnipresentes, están en todas partes, por eso son tan útiles. ¿Más preguntas? ¿Más preguntitas? Bueno, sí, lo que dice José Bellido, dice los principios pueden variar de acuerdo a la edad. No, lo que varía es el objeto, es lo que te decía antes. Por ejemplo, el principio de autoridad con los niños y con los adolescentes funciona igual que con los adultos, lo que pasa es que sus figuras de autoridad son otras. O sea, la diferencia está en que tú, por ejemplo, a un científico lo puedes considerar una fuente respetable, y el adolescente del científico suda un kilo porque no entiende lo que es el científico. Pero si el mismo influ un influencer que él respeta viene y dice lo mismo que el científico, entonces sí le hace caso. A ver, ¿quién no ha vivido esto? no Yo qué sé yo soy psicólogo y a mí mi madre no me hace ni puto caso cuando yo le hablo de... Es que tengo ansiedad, Ramón, pues mamá, puedes probar a hacer esto y suda de mi cara. Pero sale cualquier mamarracho en el programa de María Teresa Campos y dice cualquier gilipollez... Y me dice mi madre, oye Ramón, para la ansiedad es bueno beber orina. No, mamá, no beba orina. ¿Entendés por qué? Porque yo no tengo autoridad con mi madre, aunque yo soy psicólogo. ¿Por qué? Porque me limpia el culo. No puedes tener autoridad sobre alguien que te limpia el culo nunca. La autoridad es una cosa muy particular que depende mucho de la edad, del contexto, de, de, de todas estas cosas. ¿Más preguntitas? ¿Alguna más? ¿No? No, parece que no hay más. ¿A la de una? ¿A la de dos? Sí, dice Sonia. Eh, Ramón, hola, soy Sonia. Yo, vale. es que estoy, estoy muy enfocada con lo de las entrevistas de trabajo, porque además vale. lo que te dices es que nunca me puedes abordar desde una posición de inferioridad, pero a lo mejor yo no puedo ocultar que es un trabajo que realmente quiero. Entonces siempre suelo contestar muy rápido a lo que me preguntan, o si te lo ofrecemos, lo coges, por supuesto. O, o sea, no sé, ¿cómo ocultar eso? O la desesperación por realmente tener ese trabajo. A ver, las chicas sabéis perfectamente que la desesperación es justo lo contrario de atractivo. A sí. Entonces, una forma sencilla de hacerlo es, por ejemplo, preguntar... ¿Cuánto tiempo tengo para pensármelo? Ya está. Vale. Te, puedo, ¿Te puedo decir algo mañana? Y al día siguiente va y le dices, sí. Pero ya está. Pero tómate, aunque sea... Pregúntale, claro, ojo, ellos te pueden presionar y diciéndote... No, tienes que decírmelo ahora, porque tengo otro candidato y no sé qué. Pues chica, entonces ya, mm. si estás muy interesada en coger el trabajo, pues cógelo. Pero es que en general... Para la vida, en general, suele ser buena idea eh, pedirte para ti mismo 24 horas y darle una pensada antes de decirle que sí a nada, en general. Pero yo normalmente, por ejemplo, a, a los clientes les presiono, diciéndoles que tienen dos semanas, pero cuando estoy cerrando el trato con ellos, una de las cosas que le digo es, mira, yo te dejo la propuesta y te llamo mañana. No quiero mm -hmm. que se sientan presionados ahora ahora, en plan, ¡ah! Quiero que se sientan presionados en medio plazo. Es decir, tienes dos semanas, en dos semanas te va a subir el precio. Pero no me tienes que contestar hoy, contéstame mañana. Mañana todavía hay tiempo. ¿Ves lo que te quiero decir? Sí. Duro, suave, duro, suave. Pues lo mismo, pregúntale. Ah, bueno, pues, ¿qué tiempo tendría para pensármelo? ¿Estoy considerando otra oferta? ¿Te puedo decir algo mañana? ya está. Claro, es que normalmente te preguntan, si te ofrecemos el puesto, ¿lo cogerías? Y claro, yo momento digo, sí, por supuesto. Cuando a lo mejor no es verdad porque estoy, no sé, o puede ser verdad, no sé. A mí es que además, ese tipo de pregunta me parece un vacilé. Vamos, pero es pleno. Claro, pero... O sea, a mí me dicen eso, si te ofrecemos el puesto la cogería y yo le hago un calvo que flipa. O sea, a lo mejor también será que como soy autónomo desde hace muchos años yo ya no busco trabajo desde ni me acuerdo, ¿no? Pero mm. no, yo le diría, bueno, estoy considerando otra oferta, me interesa mucho, pero si me dierais 24 horas para pensarlo, os lo diría. Vale, o sea que te tienes que hacer un poco de rogar aunque no quieras, Vale. <risa> Es que esto es como todo. Es lo que os contaba mm. antes del ejemplo de la joyería. Las joyas que no se podían vender a 60 se vendían a 120 anunciando que eran las últimas ocasiones, las últimas oportunidades. Y la gente pagaba el doble por unas joyas que valían X. ¿Por qué? Porque si es escaso, es valioso. Si hay poco, lo queremos. Si es limitado, lo queremos. Si yo sé que te tengo cuando quiera para el trabajo, pues bueno. Pues siempre puedo, por ejemplo, esperar a ver si aparece alguien que me guste más. Claro. Sí. Si no te das tú ese valor, no te lo van a dar otros. Exacto, no vayas nunca con la gorrilla a negociar. Vosotros sois los iguales del cliente, no sois superiores. Incluso aunque vosotros sois los expertos, fijaros, cuando eres consultor, tú eres el experto. O sea, tú podrías ir, sacarte la chorra de delante del cliente y decirle, mira, aquí el experto soy yo porque para eso me estás contratando y tal. Eso no es buena idea. Tú tienes que demostrarle al cliente que a ti te interesa trabajar con él porque te interesa cobrar y porque te interesa colaborar con él y tal, y que a él le interesa colaborar contigo, pero de iguales. Esa es la misma razón por la que tú ni ofreces ni aceptas condiciones abusivas. Precisamente porque tú eres el igual del cliente, tú estás en un plano de igualdad. Tú me interesas, yo te intereso, hablemos. Nunca yo necesito el trabajo y tú me lo vas a dar, o gran señor, o yo soy el mega experto, mierdecilla, da gracias por contratarme, pero entonces posiblemente no te contrate. ¿Vale? Más preguntas. Perdón, yo iba a añadir, ¿están, ¿están usando con ese tipo de preguntas de si coges el trabajo? O sea, eso ¿aceptaría este trabajo del principio de consistencia? Efectivamente, efectivamente, y el principio de escasez. Fíjate que te están poniendo en la mente, de, imagínate que te lo ofrezco ya. Eso ya suena oferta limitada. ¿Te das cuenta? O sea, ya, ya estás como in, in, implicando que si te lo ofrezco, ahora lo coges, rollo, uy, uy, uy, que se me escapa. Me lo va a dar, me lo va a dar, me lo va a dar. Eso es un... A mí me parece muy sucio, ¿eh? Yo, eso yo no lo haría. Si Cuando yo he hecho entrevistas de selección, yo nunca he, he utilizado ese tipo de estrategia. Más preguntitas. Más preguntas. Más preguntas a la una. Más preguntas a las dos. Más preguntas a las tres, pues pim, pim, pim, pues nada. Gente, ha sido un placer, gracias por estar ahí, por vuestra paciencia, gracias a los que habéis puesto la cámara y podéis veros las caras, os he muy guapo Y eh, nada, eh, si tenéis más dudas o más preguntas, pues eh, le podéis poner un mail a Oscar y me las hará llegar. Eh, también tengo un blog que se llama Sesgo de Confirmación que ahora se convertirá en página web y tal, por si queréis dejar alguna, hacer alguna pregunta por ahí, pues un formulario de contacto, podéis dejar comentarios en las entradas, lo que sea. Estoy en Twitter y en Instagram y en mierdas Rectas también. Y bueno, pues espero que os haya sido muy útil. Echarle un vistazo a los libros que muy amablemente nuestro compañero, eh, a ver, ¿cómo se llamaba el, el Luis, buen compañero? Ha sido yo. Luis, guapo. Nada. te invito a una caña, Luis ha dejado en, la, en el chat, vale y nada, si os puedo ayudar en alguna otra cosa pues no tenéis más que contactar conmigo, vale pues chao gracias. preciosos, un abrazo Ramón muchas gracias, un abrazo Pablo hasta luego. nos vemos, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao. Gracias. Chao. gracias, adiós, adiós. Gracias. la semana que viene tenemos el último meetup de la serie de tu, de, tu mochila de destrezas con comunicación para convencer y vencer vale, que se ha tenido que ir Oscar pues nada, muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.